Estamos en vivo y en directo. Estamos en vivo y en directo. Buenas noches. Un abrazo a toda la gente que me ve en las diferentes redes sociales. Estamos en YouNow, estamos en TikTok y estamos en Facebook y en YouTube. Así que buenas noches. Gracias por estar acá. A mover un poquito esto de aquí listo ahí estamos, hola Isumi, bienvenida, habla de seres de luz dice Petru Soh. vamos a hablar de, de diversas cosas, depende de lo que nos haya mandado la gente en el whatsapp para la gente que es primera vez que entra a estas transmisiones o que no sabe bien de qué trata pues ustedes me mandan sus eh, evidencias paranormales, me cuentan sus historias paranormales, las leo me mandan audios, los escuchamos y hablamos precisamente sobre este mundo fantástico de lo sobrenatural, de lo oculto, de lo desconocido. A Nayeli López, gracias, te doy un abrazote a la distancia. A Bárbara Méndez también, gracias por esa manita de 10, gracias a toda la gente que me apoya con sus likes, con los superchats, con las estrellitas en Facebook, bienvenidos, gracias mis hermanos. ¿Qué piensas de los avistamientos OVNIs, sobre OVNIs? Bueno, primero sobre los ovnis, ¿quieren que hablemos antes de empezar a revisar lo que nos han mandado al correo? Siempre lo he dicho, el tema de los ovnis eh, es... Eh, no, no es, tan, no es tan difícil si lo dividimos en tal cual es, ¿no? Objeto volador no identificado son todos aquellos objetos que nosotros no logramos identificar en el cielo no significa que sean extraterrestres por eso los gobiernos eh, del mundo se han preocupado por por investigar el fenómeno ovni pero lo investigan de acuerdo a qué son los objetos que no pueden reconocer porque pudieran tratarse de algunos artefactos de espionaje por eso en algunos países pues sí está dedicado algún organismo, o algún proyecto, a la identificación del, del fenómeno OVNI, a la recuperación de evidencias de, de estos fenómenos, pero es precisamente por lo que pudiera ser, ¿no? Que pudiera ser espionaje, más que eh, pues un ataque extraterrestre o un mensaje extraterrestre. Hasta la fecha... Hay pocas evidencias que pudieran imaginarse como que son reales acerca de los extraterrestres que hayan llegado a la Tierra. No lo dudamos, digo, yo no lo dudo, no dudo que ya hayan venido algunos extraterrestres, quizás sí, sí se hayan paseado por encima de las ciudades, pero todavía no tenemos ninguna evidencia y no sabemos cuándo va a ser el día del contacto ya habíamos leído un libro que se llama el por qué no hay extraterrestres en la tierra que nos habla de las grandes eh, distancias que a las que se enfrentarían los extraterrestres para poder llegar hasta nuestro planeta y que es por eso que no es posible que nosotros vayamos a un planeta próximo que pudiera tener vida o que esos planetas eh, los extraterrestres pudieran llegar hacia nosotros ya a niveles dice: si existimos nosotros, existen ellos y sabrá qué cosas más. Sí, ya niveles, exacto. Yo digo que, que si existimos nosotros, también deben existir extraterrestres. Y me maravilla imaginarlos, ¿no? Porque los imaginamos siempre chaparritos grises de ojos almendrados, negros. Pero la verdad es que pudieran tener diversas formas, pudieran ser diferentes formas de vida con inteligencia. Eh, mayor a la de nosotros o menor, pero pudieran ser anatómicamente diferentes y sus, sus formas de, de ser sería completamente extraño y, di y diferente a lo que nosotros conocemos. Yo creo que no solamente otro planeta que se parezca al de nosotros pueda tener vida extraterrestre, sino algunos otros planetas que tengan algunos elementos diversos y que eso haga una vida extraterrestre muy diferente, por eso uno se siente tan mal el pensar que no hay posibilidades todavía de que el hombre pueda llegar a otro planeta y pueda explorarlo y que quizás sí en el futuro se logre, pero no creo que nos toque a nosotros ver pues esas maravillas, ¿no? No creo que nos toque ver esas maravillas, ojalá y el tiempo nos dé para que pudiéramos apreciar algún fenómeno que en Marte se encuentre algo, que de pronto suceda algo que nos diga que los extraterrestres están cerca de nosotros, que nos conocen, que saben de nuestra existencia, que nosotros los podamos captar. Yo no niego la vida extraterrestre, para mí es fascinante. Eh, es, es difícil al, al pensarse en los viajes eh, interstellares pero puede ser, creo que en algún momento lo podamos lograr. Ya se han mandado algunas ondas, se han mandado eh, la Voyager, por ejemplo, que pues lleva música, lleva imágenes de nosotros, lleva eh, información, nuestras escrituras, lleva las voces de diferentes personas de diferentes partes del mundo, hablan en diferentes idiomas, etcétera, para que si los extraterrestres recuperan el Voyager eh, puedan saber de nosotros, puedan saber dónde estamos, que estamos en el tercer planeta. Que somos hombre y mujer, nuestro eh, ADN, eh, también en qué parte del sistema planetario estamos, toda esa información mandamos, incluso se mandó música para que pueda ser reproducida por si los extraterrestres se encuentran en el Voyager en algún momento. No sé si ya haya pasado el cinturón de Kuiper me parece que es el que, el que nos rodea, o si, pues obviamente le falta muchísimo eh, para que salga de nuestro sistema planetario el Voyager, pero de que ya mandamos algo, una sonda para que alguien nos encuentre, ya está esa botella como en el mar, ¿no? Mandamos como una botella en el mar con un mensajito para que alguien en algún lado lo encuentre. Eso fue literalmente lo que hicimos con el Voyager y esperemos que tengamos una respuesta. Dice Graham Dixon, ¿por qué te pones la mano peludona? Eso ya está muy usado. Pues por chistoso, porque no, no es un programa serio. Bueno, sí es serio cuando quiero ser serio, pero la verdad no, el programa este a transmisión lo utilizo más para desestresarme, entonces hago muchas bromas, eh, mucho bullying <ríe> y, y por eso no, no, el mismo título del programa de la transmisión, pues indica que no es algo serio, porque antes lo llamaba encuentro con lo desconocido y pues ya se escucha más serio, ¿no? Pero como es para desestresarme y para poder compartir con ustedes, le pongo la mano peludona, moco, encuentro con lo desconocido, etcétera. El nombre, no, no se fijen por el nombre. Me gusta de pronto hacerle al, al payasín. ¿Crees que el ser humano puede hacer lo que aparece en los sembradíos? ¿Puedes desmentirlos? Ch Chava Nieto, los sembradíos, Mira, no se ha demostrado. Hay un video en donde una luz da vueltas en los campos en Inglaterra, en los campos de trigo, y se va formando la figura. Esa es la única evidencia que se tiene sobre si es verdad que esos campos son hechos por extraterrestres. Pero también hay videos en donde hay personas que van aplastando los sembradíos con unas con unos lazos, con unas tablas para formar los círculos, que obviamente no quedan igual de perfectos, ¿no? Pero se cree que es un grupo de personas que hacen ese tipo de, de diseños en los campos de trigo como arte, como si fuera arte. Entonces, creo que la verdad sí se sabe, solo que en nuestro lado del planeta no lo sabemos. Pero en Inglaterra si fuéramos a los crop circles, si fuéramos a investigarlos a Inglaterra con las personas que tienen los campos de trigo, es seguro que tengan más información y claro que saben cómo lo hicieron. Porque las personas se tardarían pues, bastante tiempo en hacer eso en un campo de trigo, además de que estarían echando a perder un poco la, la cosecha y de que eh, para hacer algunos diseños tan abstractos, tan difíciles, pues sería muy complicado. Y el otro video donde sale una luz, una esfera que va dando vueltas y se van formando los, los círculos, es impresionante, pero no sabemos si esa eh, ese video sea real o sea falso. Con eso de que siempre hay alguien que trata de hacer evidencias falsas de lo sobrenatural y de lo extraterrestre, por eso se nos es tan complicado pues ya creer las cosas, por, porque hay muchos fakes y eso pues afecta mucho la credibilidad de estas cosas, pero hay un registro muy antiguo como de 1700, imagínense hace 300, 400 años, en donde ya se sabía de círculos en las cosechas, es decir, eso no fue en, en, el, en el 99 ni en principios del año 2000, eso de los círculos en las cosechas ya tenía más de tres siglos o aproximadamente tres siglos y se le decía que el diablo eh, cortaba o hacía los círculos en, en las en, en estos campos de trigo entonces ya es una costumbre en Inglaterra ya era parte del folclore de las personas de ahí que tuvieran pues esta este fenómeno paranormal ahí o este fenómeno de los círculos en Inglaterra espérenme porque se me descompuso esta transmisión has visto un duende dice Oscar Lear no no he visto ningún duende esas son de las cosas que me gustaría ver porque creo que los duendes sí existen eh, les voy a contar una historia. Ya les las había contado esta historia, pero para la gente que es nueva, que me está viendo en TikTok o que me está viendo en la transmisión de YouNow, ya les he contado esta historia a muchos y la sigo contando porque, Por ejemplo, eh, hay personas a las que sí les crees las historias y hay personas a las que no. Porque pues se dan a conocer, ¿no? No quiero dar nombres, pero las personas que se dan a conocer por ser fakes pues obviamente ya lo que saquen no se les cree porque ya eh, pasaron eh, por la mira de los mentirosos no por ser mentirosos en este caso a mí le sucedió una prima que, que visitó el pueblo donde vivían mis mis familiares y en ese pueblo pues es un pueblo cerrado no donde viven en la montaña donde tiene que buscar leña para los alimentos, donde no hay electricidad y demás, pues sucede que mi prima se va a unas vacaciones a, a ese rancho, a ese pueblo, y la mandan con una de sus primas a ella, al monte, a que vaya a buscar leña, y se llevan un caballo, bueno se llevan una mula, para que cargue la leña, entonces subieron a la, la montaña, estuvieron por ahí recogiendo madera, y la, toda la iban amarrando, le iban poniendo en la yegua, fueron pasando el, el tiempo, ellas se fueron internando más en el bosque, y de pronto pues que se empezó, se iba a empezar a oscurecer porque ya, los rayos del sol ya no entraban hacia el interior del bosque, entonces se empezó a oscurecer, entonces obviamente dijeron vamos a regresarnos, porque nos va a agarrar la noche y no vamos a ver por dónde vamos, le da la vuelta al caballo y van regresando en lo que van regresando entre, entre ese bosque pues se va oscureciendo cada vez más y más, ya eran como las seis de la tarde pero pues empieza a ser de noche muy, muy este, profundo en las zonas donde no hay electricidad donde está el bosque entonces comienza a oscurecerse y de pronto eh, el caballo empieza a relinchar muy, muy fuerte y no quería pasar una parte donde había como un como un pequeño ojo de agua, había un ojo de agua en donde se reflejaba ya la luna y el caballo no quería pasar, empezó a relinchar y a relinchar y las niñas querían pues detener al caballo pero no lo pudieron detener y de pronto se dan cuenta que no podía, que no podía pasar, que el caballo se, que se, se negó a pasar porque en la orilla del ojo de agua donde había lodo había hoyos y, en, y dentro de esos hoyos estaban saliendo unas criaturas, eran unos seres pequeñitos, ellos, ella me dijo que eran como personitas, y que estas personitas estaban vestidas de, de ropa de colores, como si hubieran eh, remendado varios pedazos de tela y hubieran hecho sus eh, trajecitos, sus, sus pantalones, sus vestiditos, y los habían hecho este ropita y entonces que estaban entrando y saliendo de los hoyos de, de esas como hoyos de rata alrededor del ojo de agua y como que estaban bailando y como que se estaban correteando entre ellos y entonces el caballo por eso no se empezó a relinchar entonces las niñas se quedaron viendo a estos seres que estaban ahí y eso fue lo último que se acuerdan eh, pues sucedió que las niñas no llegaron a la casa se empezó a oscurecer más y más y más y en, en la casa ya estaban preocupados por las niñas porque no llegaban ya era noche y entonces decidieron salir a buscarlas y comenzaron a buscarlas entre el monte en el bosque y todo eso hasta que encontraron a la yegua y después encontraron a las niñas y las niñas estaban viendo hacia el ojo de agua estaban paraditas viendo hacia el ojo de agua pero estaban como hipnotizadas, ya no respondían, ya no hablaban, ni, ni hacían ningún movimiento, estaban simplemente idas, la gente en el pueblo les dicen que se enferman de espanto, el espanto es cuando le sucede algo muy atemorizante y el alma o el espíritu se le sale del cuerpo y se va, entonces por eso el cuerpo se queda inerte, se queda sin alma, solamente se queda ahí parado, y entonces dicen que el alma se les había ido a las niñas, se las llevaron al pueblo o a la casa y las empezaron a curar de espanto. La forma de curar de espanto es con hierbas, es bañándolas y, y la, la abuela o la mamá les grita por su nombre muy fuerte en el oído para que el alma de las niñas regresen. Entonces... Eh, eso hicieron hasta que ya regresaron, regresaron en sí las niñas, y eso les contaron, ¿no?, que lo que les había pasado en el bosque fue eso, que habían visto enanitos, hombrecitos que estaban disfrazados y que estaban bailando a la orilla de ese ojo de agua, y fue donde el caballo, bueno, la yegua se espantó, y por eso se habían quedado así hipnotizadas, entonces, eso me contó ella que le había sucedido allá en el pueblo cuando fue de vacaciones, y ella nunca me había contado ninguna historia de terror, ni paranormal, ni mucho menos. Y bueno, ya no quiso volver al pueblo ese. Entonces, pues yo creo que muchos de ustedes igual tienen, pues, historias de que les han pasado y que, y que quizá nadie se las crea, pero que son reales, que sucedieron. Y yo por eso creo, por esa historia y por algunas otras que han contado, creo que sí existen seres pequeños, bajo la tierra, que están ocultos en los bosques, creo que sí existen los duendes, aunque hay diferentes tipos de duendes, creo que sí hay duendes y, y hay muchas evidencias de duendes, pero la mayoría son fraudes pero hay algunos que están bien interesantes y me emociona mucho cuando hay videos de duendes, cuando salen nuevos videos de duendes dice Armando Matamoros. Buenas noches, ¿qué opinas de Matt Hunter? ¿Es real tanta bondad de dar dinero a los que necesitan en su carencia de juguetes, en su cacería de juguetes? Armando Batamoros, pues yo he hablado de él, eh, he dicho lo mal amigo que es, pero con respecto a que tiene bondad para darle dinero a la gente que necesita, estoy seguro que sí tiene la bondad para dar dinero. Eh, eh, como lo hace también con los niños que les lleva juguetes a estos eh, lugares donde tienen los niños huérfanos. Entonces, yo, yo no niego nada de eso del Matt Hunter, ¿eh? Creo que sí, sí tiene bondad para ayudar a los demás, a la gente que lo necesita. Pero como amigo y como una persona interesada, pues es otra cosa, ¿no? Me parece que sí es una persona muy interesada y que solamente... Eh, le gusta escalar, ¿no? Utilizar a las personas como para subir a lo que él quiere, y esa es mi opinión. Pero de que tiene bondad para dar a los niños o a la gente que lo necesita, pues yo creo que sí lo hace con, con corazón, yo creo que sí lo hace. Mucha gente quizá no le guste que haga eso en sus videos porque, pues es eso de, de dar y estarse grabando, ¿no? Dando dinero o dando alguna ayuda a las personas. En eso no lo juzgo, muchos sí lo juzgarán, pero bueno, es, es su dinero y lo que quiera hacer con él, pues que, que lo haga. Entonces, yo creo que sí tiene bondad para darlo. Estoy seguro que, que sí, ¿no? Del que sea, el que sea una persona, eh, como ya les dije, no significa que, que no tenga bondad, y pues yo creo que ahí tiene sus gatitos y veo que los que los trata muy bien entonces a su hijo también veo que lo trata bien, seguro tiene bondad, de que es mal amigo es mal amigo, solo eso. ¿Cuánto tienes en en vivo? Acabamos de empezar, Liz, Y voy, voy llegando, Vamos voy contestando los mensajitos que me llegan aquí. Hola Ox, ¿qué opinas de la pintura medieval que retrata aparentemente una batalla de Omnis en el cielo? La he visto, la he visto, no recuerdo cómo se llama, hay varias, pero creo que tú la que mencionas es la que aparecen como círculos o como flechas en el cielo y que parece como una invasión de, de ovnis, de extraterrestres. Eh, no tenemos registro de, de los artistas que hicieron esas pinturas. Hay otro que se llama El milagro de la nieve que también se ven nubes reticulares que parecen ovnis que acaban que están haciendo como una invasión se ve completamente una invasión pero son nubes reticulares ah, yo creo que desde siempre siempre ha existido los avistamientos ovnis refiriéndome a objetos voladores no identificados entonces creo que sí hubo algunos pintores que quisieron retratar precisamente lo que veían en el cielo pudieran ser estrellas como se menciona pudieran ser astros pudiera ser mera imaginación pero también puede ser precisamente algún eh, algún evento que sucedió y que quedó grabado por alguien que lo pintó por ejemplo yo recuerdo que de niño vi un gran eh, círculo alrededor del sol que se le llama la casa del sol y que tiene un arco iris muy grande, y cuando era niño, pues era, había gente menos informada, para no decir ignorante, porque creo que los de ahora son más ignorantes, <risa> pero había gente menos informada, y entonces recuerdo que ese gran halo que se hizo alrededor del sol, pues empezó a decir la gente, estábamos en un mercado, y empezó a decir la gente que era como el fin del mundo, como que era algo que presagiaba algo malo, y toda la gente empezó a correr a sus casas, imagínense eso, pues ya tiene un rato, ¿no? Entonces mi mamá pues nos llevó a, nuestras, a nuestra casa, corriendo, y como teníamos que subir por una pendiente, pues eh, yo me acuerdo que no nos daba, alcanzaba como los pies a, a la velocidad que queríamos ir, por el miedo que teníamos de los círculos en el cielo, estos de colores, eh, que se les llama Casa del Sol, ahora pues, obviamente sé que es un fenómeno atmosférico, pero antes no sabíamos qué era, y pues toda la gente empezó a decir que era el fin del mundo, entonces imagínate, ¿no? Creo que de igual manera sucedió algo en el cielo en esa ocasión, no sabemos si era atmosférico, pudo haber sido nubes, pudieron haber sido algunas otras cosas, sabemos que no había aeronaves en aquellos tiempos, pero quizá eh, globos, quizá algunas otras cosas que como no supieron que eran, las eh, pintaron con diferentes formas, círculos como flechas, como triángulos, como líneas, recuerdo muy bien esa, esa pintura y creo que es eso precisamente lo que quisieron plasmar, no, no podemos decir afirmativamente sobre si eran naves extraterrestres o simplemente la imaginación de alguien. Hola Oxlac, saludos desde Perú, un abrazo hasta Perú. ¿Quién es el que decía mi vecina? Es una... ¿Qué? ¿Qué es Shotgun? ¿Creen que mañana caiga el meteorito que dicen? Ya es una noticia, se dice que puede ser peligroso. Iván Martínez, no, no te creas. No te creas. Hay relatos que en el Cerro de la Estrella hay duendes y brujas. Buenas noches Oxlack, saludos desde Argentina. Un abrazo hasta Argentina. A toda la gente que me ve desde Argentina. A Sandra que me ve allá en Yunao, A Arles, saludos a Miriam Borges también. Miriam, ¿cómo estás? I'm good que está viendo esta transmisión. Dice Oxlack, investigador, esas manchas se producen por el exceso de humedad. Yo lo vi en Cancún, esa es la refracción de la luz, igual que un arco iris, solo que en diferentes formas. Sí, es un fenómeno atmosférico, tiene que ver con eh, precisamente los, la cristalización de las nubes por, por el agua. Saludos, Oxlack. La mano peludona. Hola, tío Oxlack, saludos. Hola, tíos, Saludos desde... Soy Jamito, el cartero para Invocar a ¿Viste la serie Expedientes Secretos X? Sí, me acuerdo haber visto Expedientes Secretos X. Sí, me acuerdo. No, no muy bien, pero sí vi algunos capítulos. Melisa. Melisa hoy no vino, hoy no me escribió Melisa. Eh, ¿Quién sabe cómo esté Melisa? Pero esperemos que esté bien. Hola, Oxlack. Saludos desde Acapulco. ¿Qué te esperamos si algún día vienes? Saludos Tom Anton, gracias. Saludos Sofla, reportándome. Gracias Franklin Franco. Hola Oxlack, saludos desde El Paso, Texas. ¿Cómo estás? Sí. AF. ¿Qué significa AF? ¿Es tu nombre AF? Se me fue aquí la transmisión. Ya estoy aquí. <coughs> Un youtuber y que pequeño. Liz Martínez, Omólogo, si sí sabes quién es. So -Well ¿Qué piensas de Iker Jiménez? Iker Jiménez. Iker Jiménez, ¿crees que nada es cotidiano sin Rusia? Iker Jiménez, el español, el de cuarto milenio. Bueno, pues tuvo, ya tiene su trayectoria, ¿no? Me parece que en un principio, porque recuerdo a los principios de Iker Jiménez, y pues se estaba lle dejando llevar por lo entusiasta. Cuando uno es entusiasta del fenómeno, se deja llevar por las cosas y no las... Eh, no se pregunta sobre si son ciertas o son falsas. Simplemente cae un caso y él lo transmite como si fuera verdadero, como si fuera real. No se quedaba a investigarlo, a preguntar, etcétera, o a cuestionarse. Y así tuvo algunos desaciertos. Yo recuerdo que tuvo algunos desaciertos Iker, Iker Jiménez. Sí se llama Iker Jiménez, el de Cuarto Milenio. Pero después, creo que con el tiempo, uh, maduró. Y se dedicó a ser lo que es un presentador, a exponer el tema, a, a hacer entrevistas, a presentar casos y dejó de, el entusiasmo de lado y entonces actualmente a mí me parece que lo hace muy bien en España, pues ya tiene sus, sus años haciendo esto de los fenómenos paranormales. No conozco más alrededor de él, de cómo es su trayectoria. Estoy seguro que hay muchas más personas como las hay en México que saben más de estos temas que uno mismo y que no son tan famosos. Desafortunadamente así sucede. Eh, en el mundo hay mucha gente que es capaz, que tiene muchos talentos, que es muy culta. Yo sé que aquí en México hay personas que tienen mucho conocimiento sobre estos temas, que son muy inteligentes, que, que son muy cultos. Y que ellos podrían ser muchos mejor representantes de los fenómenos paranormales que en lo personal yo, por ejemplo, o que algunas otras personas. Pero son personas que, que no están en redes sociales, que nunca se han acercado a los medios de comunicación y que lamentablemente se quedan ahí en sus, en sus círculos sociales, en donde se conocen. Pero sé que hay muchas personas capaces e inteligentes y con muchos talentos de cualquier ámbito, son mucho mejor que los que ven ustedes en televisión o los que ven a través de youtube y demás los que estamos aquí tuvimos una iniciativa nos atrevimos y por eso estamos aquí hay muchas personas con talentos que les ha faltado la iniciativa y el atreverse que si no estaríamos disfrutando de, de lo que saben hacer Así, así se mueren muchos talentos en el mundo, se quedan perdidos, seguramente muchos de los que están aquí tienen mucho talento en alguna cosa, pero no se han dado a conocer y a lo mejor pueden perderse, así que si ustedes tienen un talento, si son conocedores de algo, si saben que son muy buenos en algo, eh, luchen por eso, traten de exponer lo que saben hacer y demás, porque nos podremos perder de su talento a lo mejor, ¿eh? Saludos, Ox, y eso que tan temprano te conectas, ojalá sea largo en directo. Pues no, precisamente me conecté antes para no hacerlo tan largo o para para irme a dormir temprano. Buenas noches, Oca, saludos desde Rosario, Argentina. Luigi, yo soy un genio, pero odio a las personas, dice MAMEG. M, -A -M -E -G. Hola, ¿cuál es tu número para enviarte mi anécdota? Voy a ponerles mi número para que puedan mandarme su anécdota y aquí las cuen la cuente en vivo. Saluditos amigos desde Reynosa, Tamaulipas, dice Sara Amor, un abrazo Sara, buenas noches, buenas noches Oxlack. saludos desde Argentina y Pagan Surrealist, dice Oli, hola Pagan Surrealist, un abrazo, en YouNow tenemos a Robert Chávez, a Raúl Ponce, a Pame Núñez, chulada, bienvenida, a Beatriz que también la tenemos ahí, gracias Pame, gracias por estar apoyándome esta noche aquí en YouNow, me acuerdo cuando Ox ponía el número en su pizarrón, Aquí todavía tengo el pizarrón, mi hermano. Mira, aquí todavía tengo el número en el pizarrón. Aquí también está. Así lo poníamos antes en el pizarrón. Pero ya tenemos tecnología, ya hemos avanzado. Y ya, te, ya podemos poner el teléfono en, el, en la pantalla. Ya dejamos de utilizar el pizarrón. Pero antes con este hacíamos las cosas con este pizarrón. Las personas tienen motivos para decir lo que dicen. No todos los comentarios de Facebook tienen que venir del odio. Me gusta tu contenido, pero hay veces que la gente dice la verdad, que la verdad suene. No entendí, pero bueno, que la verdad suene. Recuerdo ponían nuestros nombres. Brujita Jezebel, nada jamón aquí. ¿Qué pizarrín de Oxlack? Lee lo que me pasó una noche. A ver, vamos a, la, a lo que nos han mandado en WhatsApp. Vamos a leer lo que nos han mandado y dice lo siguiente. Saludos desde Citácuaro. hola Oxlack, me puedes saludar por favor? Te mando saludos, te mando saludos. Vamos a estar contestando a la gente en el whatsapp, vamos a compartir pantalla. Ahí está compartiendo pantalla, le mandamos saludos, vamos a ver a Akira. Akira que pues ha mandado más dibujitos, Akira se dedica a hacer dibujitos. Y vean esos dibujitos, vamos a, a, a ver lo que Akira nos ha puesto aquí. Este es un dibujo de Melisa, que está besuqueándose con Akira. Mientras tanto yo estoy vencido en el piso, no puede ser. Akira, ¿qué estás insinuando? Aquí vemos más claro, Akira está besuqueando a Melisa, mientras yo estoy rendido en sus pies. Fui derrotado, no puede ser. Y aquí tenemos un, un dibujo donde Akira ya se está casando con Melisa. Y los dos tienen rulos. Los dos son güeros como, como rubios. Tienen unos rulos ahí. Melisa tiene un bonito vestido. Me gustó el vestido de Melisa, véanlo. Akira se ve muy feliz con Melisa. Perfecto. Vamos a ver otro, otro dibujito. Aquí vemos que Melisa, ya casada, comienza a, a vaticinar el, el futuro, empieza a usar una bolita de cristal para poder vivir como Akira, nada más sabe dibujar. Eh, Melisa se, se desespera, dice, ¿para qué me casé contigo? Si no me vas a traer ni de comer ni nada. Y entonces Melisa se agarra una bola de cristal y comienza a hacer prácticas, como de leer el futuro, de adivinar y la gente va a su consultorio para que le diga su suerte. Vamos a ver qué más. Aquí Melisa también se empieza a posesionar, es decir, empieza a ser utilizada como una medium en donde la gente va y le pide que sus eh, seres muertos pues entren en el cuerpo de Melisa y Melisa empiece a ser una forma de, de, de cuerpo con el cual se pueden comunicar. Es el envase Melisa, comienza a ser utilizada como medium para poder ganar dinero, ya que Akira solo hace puros dibujitos. Luego vamos a ver qué más hace. Aquí Melisa está en su bola de cristal y entonces ve que un hombre va a llegar, un hombre nuevo va a llegar a su vida, entonces tiene que decidir si quedarse, seguir con Akira o irse con el hombre nuevo que va a llegar a su vida, ¿qué hará melissa ¿Qué hará melissa Vamos a ver qué más dice, aquí igual melissa lo mismo, Luego aquí Melisa, Melisa se conecta con una diosa demonio, la cual le va a indicar que tiene eh, para escoger a dos personas, a Kira, el dibujante, o al nuevo, nuevo hombre que llegará a su vida. Entonces Melisa sigue pensándolo y de pronto no llegó uno, llegaron tres, tres Spider-Mans llegaron a su vida de Melisa y los tres van a pelearse entre ellos por su amor todos quieren con Melissa se abrió un agujero en el en el universo una otra realidad y entonces todos empiezan a llegar a querer estar con Melissa, pues que trae Melissa, traen mucha, mucha suerte ok, y aquí entonces la le dice no Melissa tú eres mía ya te has casado conmigo, no me dejes Muah, muah, muah, muah, muah, muah, le empieza a dar sus besitos a Melisa esos son dibujos que alguien hizo, ¿eh? se llama Kira y luego de pronto, pues ya de los que están llegando al multiverso, pues llega también un pájaro críptido, este, dinosauriesco también a luchar por el amor de Melisa y bueno, hasta ahí hasta ahí la historia porque está muy, muy largo, no sé ustedes qué han pensado de eso eso es enfermo, dice. Jajaja, <risa> Eso es enfermo. Jaja, no seas Astrologs, pobre Meli. Qué rica imaginación, dice Japán. Disfruto mucho tus likes y tus videos. Eres único. Diez años viéndote. Lo que he dicho no es por tu contenido, sino la vida. En general, que suene mal, no significa que no sea verdad. Viri, biri bam, bam. Un abrazo. Jaja, entendiste, jaja, Elena. Hola, gracias. Saludos. Vi tus videos de las líneas de Nazca y vi el video del escritorio que se mueve en la escuela, muy buenos, ah, qué bueno que te gustó, <risa> iba a decir su nombre, pero se puso, no, no voy a, no, no puedo ni decir cómo se puso de nombre, es un, una groserillota se puso de nombre, ¿por qué no te cambias ese nombre? No, no, las tres palabras que se puso de nombre, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se Me había ido de la transmisión, estoy de regreso, como que se fue, me sacó la transmisión, pero ya estoy de regreso. Casi me hackean, casi me hackean. Solo faltan los Power Rangers en la historia, claro, sí, Magua, claro, solo faltaban los Power Rangers. Pero se ve que Akira está enamorado de Melissa, eh. Akira le hizo un embrujo a Melissa querido amigo, saludos desde Argentina, como siempre viéndote, no está todavía aquí Melisa, sino ya estaría aquí los mensajitos diciéndonos cosas, pero Melisa no, yo creo que está trabajando vamos a ver qué más tenemos por acá aquí ya nos mandó eso, y aquí nos manda alguien otra cosa que nos manda otra imagen de Melisa, bueno aquí todos están enamorados de Melisa, o qué pasa no puede ser, vamos a ver a compartir pantalla ¿qué les hizo Meli Melisa? ya los embrujó ¿verdad? ahí tenemos otro dibujo para Melisa, dice que es Melisa anime, Akira es reptiliano, pues está bien guapa, Aquí no se enamora de ella? Dice Shotgun Alien, eh, o oh, que quiere reptiliano, Guillermo Alejandro, Sandra, hola Beatriz, Akira ya deja de ser sim, jaja, ja, ya los embrujó, pues miren, aquí tenemos otra imagen de Melisa, yo voy manejando en la nieve en Ohio y escuchando tus ocurrencias, dice Fernando Barranco, bueno, con cuidado, mi hermano, que te vaya muy bien. Soy de Toluca, Estado de México, pero te veo desde Carolina del Norte. Saludos, bro, un abrazo, mi hermano Daniel, que está allá. Daniela, Daniela Nava, Daniel, Daniela Nava, que está en Carolina del Norte. Un abrazo a toda la gente que está trabajando en Estados Unidos, que le echa ganas, que se esfuerza. Espero pronto puedan regresar a casa, que les vaya muy bien, cuídense. los queremos mucho aquí en México y siempre los pensamos. Siempre están en nuestros pensamientos todos aquellos que trabajan en Estados Unidos. Saludos desde Morelia, Oxlack, Juan González. Sí está guapa, pero no estén de acosadores. Si no les hace caso, ¿para qué le siguen insistiendo? Eh, ¿Qué miedo? Están urgidos, dice Master Puppet. Bueno, vamos a ver qué más mandó nuestro amigo. Pues nada, me encontré una versión de anime de Melisa en la red. Melisa, versión anime. Aquí un dibujo del anime de Melisa. Lo encontré en internet, Melissa, anime. Se la vamos a mandar a Melisa. A ver, vamos a ver si la puedo mandar. Mandar a Melisa. Melisa. ¿Melisa 1 o Melisa 2? Melisa 2. Ya se la mandé a Melisa. Le voy a poner, te hice un dibujo. No, no es cierto. Te mandaron un dibujo. Ahí está. Ya le mandé el mensajito a melissa Melisa. Para que, para que vean que yo les eh, les ayudo con eso. A mí sí, pero a mí me vale. Saludos, mis dibujos. Saludo, subo mis dibujos a Instagram, dice Akira Draws Hola, Oxlack, like ¿me saludas? Claro que sí. Melissa debería estar asustada, dice Fenrir. Vamos a ver qué más nos han mandado. <coughs> dice lo siguiente. Buenas noches, te comento que tengo un relato de mi tía. ¿Te puedo marcar? Se trata de una de sus cuñadas. La estaba trabajando y actualmente sufre de insomnio. Ya viéndole en vivo, saludos, vean cómo nos está viendo en vivo. Aquí está, qué bonito el eh, lugar de donde nos está viendo, vean. Me gustó mucho esas tablitas que tienen por atrás, qué, qué diseño bonito tiene. Tienen aquí unos, unos muñequitos de Mario Kart. Oh, ah, no, es de Nintendo. Acá arriba tiene a, a Mario, a Luigi, a Donkey Kong, a Diddy, Diddy Kong tiene a super metroid y no no reconozco yo creo que es la princesa yo creo que esa es la princesa y no sé quién sea más tiene a super metroid y acá tenemos eh, unas consolas de nintendo tiene a, al bebocho tiene unos tequilas tiene un nintendo tiene un un, un nintendo 64 a ver, denme un segundo porque se me fue la transmisión acá. Ahí está, ya regresé. Uy, uy. uy. Ahí está. Ahí me alcanzo a ver. Pues está muy bonito el lugar de donde nos está viendo. Le mandamos un saludote. Yo viéndole en vivo. Mil gracias, saludos. Mil gracias. Saludos. Sí, cuéntame la historia. Mándame un audio o llámame. Ya listo. Acá dice, hola, soy de Tarija, Bolivia. Te veo y te sigo desde hace muchos años. Saludos. Saludos, mi hermano. Desde Tarija, Bolivia. <coughs> dice alguien aquí. Hola, soy de Argentina, Concordia, Entre Ríos. Mira esto, por favor. Soy Leo Batista y estoy suscrito a tu canal, no viste mi video, ¿de qué te trata tu video? Es que si me mandan links, no puedo ver links, me tienen que mandar el video, por favor. Vamos a contestar la llamada. Hola, buenas noches. Hola. buenas noches, cosas. Bien, bien, ¿quién habla? Buenas noches. Omar, con cosas, aquí de... Omar, de, desde Ciudad de México, a ver, ¿nos puedes hablar un poquito más cerca del teléfono para que te escuchemos? Sí, a ver, qué me escucho mejor? Ahí te escuchamos mucho mejor, Omar, desde la Ciudad de México, buenas noches, ¿qué me quieres platicar? Sí, mira, este, actualmente mi tía este, tiene 50 años aproximadamente, Sí. ahorita como pasaron las épocas este, navideñas, ya ves que nos sentamos a, a platicar, ¿no?, de, de relatos, Sí. Y actualmente ella nos contaron que se había borrado muchísimo tiempo, sí. incluso este tuvo que vivir, salirse de su casa, porque le estaban pasando cosas un poquito medias extrañas, eh, ya que ella tiene aproximadamente como 20 años de casada, de sí, pero haz de cuenta que ella vive en un lugar donde son como tipo, se podría decir como vecina, en cierta manera, porque están por cada casa tienen sus habitaciones, sus, sus cuñadas. Pero dice que hace como cinco o seis años encontró en su en su patio unas tipo este, porque ella maneja muchas plantitas. Entonces que le llegaba un olor medio extraño. Entonces que sí. empezó a, a cambiar sus lo que son sus, sus plantas y dice que encontró muchos frascos, ah, las plantas y este, enterrados. En las plantas, ajá, enterrados y ella tenía adentro de su casa también renta este por parte de pues esos locales Ella tiene locales este, dentro de su, de su tipo casa que es medio vecina. sí y tenía dos dos, dos gente que le rentaban eran dos personas como unos de, de, sí, cinco. eran chavos no eran tan tan grandes pero eran este, parejas este, lgbt sí. entonces decían ellos que hubo una noche que igual este pues estaban igual este percibiendo ese olor y que le comentan mi tía, ya sabes qué este, creo que tus plantas tienen algo porque la verdad ya, está, ya es desagradable que, que tengas muchas plantas y nosotros como este pues te hemos viendo este, baja con mi primo porque ella vive con mi primo que tiene 23 años ¿Sí? y te comenta no y sabes, ¿tú sabes qué es este tipo de, de cuestiones? ¿cuáles son? ya que te bajan pero que vieron como unas tipo muñeca tipo con una manta color rojo entonces, eh, una vez que la destapa ella, se da cuenta que estaba sufriendo de ella y baja con su, con su esposo. Y ya este lo guardan todo lo, lo llevan a una persona que estaba haciendo la limpieza y le comentaron que la estaban trabajando. Lo curioso, yo tampoco no creo en tanto ese tipo de cuestiones. Sí. Y ahorita te marcaba porque la verdad sí, sí, es como que me impresionaste porque yo también soy muy sensible con algunas cosas pero ella comentó que en algún momento, cuando hace la limpia, fue con su cuñada, una de las más africanas. y su misma cuñada le dijo que su propia hermana la estaba trabajando. ¿Su hermana, su hermana de tu abuelita estaba trabajándola? No, de por parte de su esposo. Ah, la la, de su la hermana su de su, su cuñada. Su cuñada de mi tía. ajá. Estaba con trabajando su a, a tu abuelita. A, su, a mi tía. A tu tía. A mi tía. ¿Y, ¿Y tu tía fue la que encontró la, sus fotos en los frascos? Ajá, exactamente. Entonces, una vez que ella la conoció, la, la, la, bueno, sí, obviamente la, la empezaron a limpiar y todo, su cuñada, porque ella tiene dos cuñadas, la que la estaba trabajando, que vive en su casa, y su otra cuñada que vive con ellos. No sé si me explico un poco. Okay. La bruja, Ajá. la de su hermanos, más también de ella, de, su, de la persona que la está embrujando. Entonces, eh, para no hacer la vida tan largo, le la hacen la limpia, meten a todos los perros, y dice a mi tía que la empezaron a limpiar, con ramas y ya ves, todas las, las cosas que hacen los, los brujos, ¿no? Sí. Y dicen que hubo un momento que mi tía nos contó, yo me, des, me desvanecí, yo no supe nada, y dice que, ah, porque tiene una hija mi prima, tiene 15 años, no tiene en de su tía digan, ella le a gritar ayúdenme porque se la están llevando entonces dice mi tía que ya no se acuerda de ese momento que nada no se acuerda cuando la estaban limpiando se desvanece si ¿Sí? Sí, hablas un poquito más de cerca por del del sí. ahí ah, me mejor? ahí está mejor entonces cuando la siguen limpiando ella se desvanece sí. cuando se desvanece eh, su, la, la persona que la estaba limpiando le comenta que, que se la están llevando dice no pues déjenla se la están llevando los muertos Sale su hija de vista que la estaba limpiando. Sí. Salen los perros y los perros la y Inconsciente, los perros los la empiezan a rodear, o sea, como protegerla. Okay. Y uno de sus perros igual se desvanece. Ya pasaron tiempo, como unos 10, 5 minutos, dice la señora que la estaba este, limpiando. Sí. Y dice que sí, si, según ella que por los perros este no, no, no, no se llevó a morir. Y ahorita sufre de esquizofrenia tuvo que salirse de esa casa porque igual ve muchas cosas, o sea, no ve como tal fantasmas, sí. sino ve como como te lo puedo decir, como sombras ok, entonces tu tía Pero, tu, tu tía bueno. quedó mal de, de ese trabajo que le estaban haciendo de esa brujería, quedó mal? quedó, sí, quedó un poco mal de, pues, no sé o sea, como que ya como quedó cómo te lo puedo explicar como una persona que tiene esquizofrenia Ajá. más o menos algo así, o sea, como que se le va luego así como que la onda, y pues está tomando ahorita medicamento controlado, Uy, y ahorita mal. está viviendo al lado de mi casa, de Uy. hecho se la tuvieron que sacar de esa casa, porque sí, sí sé que se le pasan cosas medias, medias, raras. Uy, qué feo, y ¿cuántos años tiene ya tu tía? Sí, sí, como 50, 52, no está muy grande. Oye, sí, que, no está muy grande ¿entonces sí le hizo efecto lo de la brujería, por decirlo así, o se sugestionó mucho al saber eso? Pues dicen que sí. Ahorita, de hecho, mi mamá está yendo con unos padres, sí. que creo que uno de ellos este, hace exorcismos. Sí. Entonces, este igual le, le comenta su caso y le da como que ahí medio consejo, ¿no? Para que no... Se sí, no tanto de onda. pues sí, ayúdenla a lo mejor este, con algunas limpias, con un padre, con lo que puedan, para que ella esté mejor, porque pues si ya la están tratando como si fuera esquizofrenia, eh, también de una forma espiritual, ayúdenla, porque eso ha de ser terrible. Sí, de hecho le comenté ya que su hijo, le voy a decir que a ver si puede grabar unas cosas, porque sé que sí, no pasa muy, muy cotidiano. Uh -huh. Pero que sí, hay cosas que sí, sí están medio raras. Ya han dado caso que si llegan ahí a grabar algo y te los mando. Muy bien, mi hermano Omar, desde Ciudad de México, te agradezco la llamada, mi hermano. No, al gracias. Un saludo a tu audiencia. Gracias, seguimos aquí. Un saludo. Bye. Pues ahí está, estamos escuchando el, eh, la historia de Omar, pues que en este caso a su tía le hicieron brujería. Y pues como que sí le afectó la brujería y que ahora ve sombras y quedó un poco como si tuviera esquizofrenia. ¡Éjole! Eh, eh, eh, no, no se dejen sugestionar por ese tipo de cosas. Habrá mucha gente que, que de pronto quiera hacer esos males, pero esos males no deben de afectarnos, debemos de ser fuertes mentalmente para poder controlar eso. Vamos a ver qué más tenemos en el WhatsApp. Y tenemos, a, saludotes, dice, saludotes, el vato es el mismo de Jalisco. <risa> no sé por qué. <risa> Vamos a ver lo que Melisa escribió. Melissa ya nos respondió y dice, ¡Hala, güey, bonito está! Nunca me manda nada, a mí no sé por qué me odian. Y después pone, mañana moco, y pues sí, mañana, mañana va a estar con nosotros. Dice, no sé por qué se puso, güey, era qué bonito. <risa> puso ala, güey, vean aquí, dice, ala, güey, ya habla como española, ala, ala. ¿A ¿Le gustó? ¿Le gustó el, el dibujito que le mandamos a Melissa? Sí, le gustó. Dice que, que ¿por qué a ella no le manda nada? Que, que siempre me lo mandan a mí, pero que era muy bonito muy bien, ahí está, Gerardo, vamos a ver a Gerardo que escribe lo siguiente, hola Oxlack, espero a ustedes muy bien, saludos, me gustaría mucho que mostraras un poco de lo que me dedico a hacer, gracias, ¿qué se dedica a hacer? <ríe> se dedica a hacer este dibujitos, pinturas, este se parece mucho a Melisa, es un retrato de Bon Jovi, le voy a decir a Melisa, mira este también te lo mandaron, vamos a mandárselo a Melisa, Melisa, Melisa, Mira, te mandaron otro, te mandaron otro, eres tú. Ahí está, le mandamos desde a Melissa, ¿dónde está el que estamos viendo aquí, no? Quiere que mostremos un poco de su arte, y pues aquí estamos viendo un atardecer, un anochecer ya con un, con una, un árbol de... De cerezos, como entre japonés, con un con un paisaje norteamericano, no tiene mucho que ver un árbol de tejocote aquí del centro de México, con pinos eh, norteamericanos, de parte así como de Canadá, con un árbol de cerezos japonés, pero bueno, ahí está, ahí estamos mostrando su arte: un árbol de, de tejocotes del centro de México pinos canadienses y un árbol de cerezos japoneses, te falta un poquito más como de conocer la, la biosfera, mi hermano, para que no suceda eso, aquí vamos a ver nuevamente su arte, otra vez un árbol de cerezos, un barranco, una niña elevándose por globos como la película de Up, o sea, eso ya está muy, muy, muy visto, mi hermano, no es cierto, no es cierto, estoy jugando, vamos a ver qué más tiene, Wow, aquí tiene una nave extraterrestre lanzando un rayo en un lago porque esto debe ser un lago aquí, pinos, montañas muy norteamericano con la luna, muy padre este está muy padre, me gustó bastante vamos a ver qué más tiene aquí dos calaveras besuqueándose pues no, en realidad no se pudieran besuquear porque ya no tienen labios lo que estarían haciendo sería frotarse los dientes, las dos calaveras Así que asco, ¿no? Nada más rechinando. Porque no se pueden besar ni se pueden meter la lengua. Lo, que, lo único que pueden hacer es chocar sus dientes y eso sería horrible, ¿no? ¿Les gustaría chocarse los dientes con alguien? Pues como que no, ¿verdad? Pero bueno, me gustó también, está padre el de los de las calaveras besuqueándose sin labios. Aquí tenemos uno de Kiss. Este es el star, el de la estrella. Vamos a ver, aquí tenemos uno que es otro paisaje muy norteamericano, muy canadiense. Aquí tenemos otro paisaje como el de Bob Ross. El cielo con unos tonos azules y negros, con muchas estrellas, muy bonito. Algunas montañas y los pinos, muy bonito. Y aquí tenemos otro arte abstracto. Aquí unos pinos, más montañas, el cielo como un atardecer, con más montañas, más pinos, una casa con una chimenea. Espérenme un segundo porque se me fue esto. Ya. Y pues bueno, ahí está, ya mostramos. Dice, hola, oh, oh, la que espero que estén muy bien. Saludos, me gustaría mucho que mostraras un poco de lo que me dedico a hacer. Genial, te dejo mi Instagram, Jerry Art jerryart13. Se los voy a poner en la página, en el Facebook. No, se los voy a poner aquí en el chat de Facebook y de YouTube. Por si alguien lo quiere seguir, y decirle que están muy bonitos. Sus calaveras que se besan sin tener labios. Oxlack, que son bellos todos, se quitan sarro mutuamente, qué romántico. <risa> Lo de disfrutar los dientes. Si ya no tiene nada que meterle ese esqueleto, jaja, <risa> chocar los dientes. Chocar los dientes, qué rico. Desde ahora hay que chocar los dientes, ¿no? Oxlack, dile a Gerardo que le compro el dibujo de Bon Jovi y el de la nave espacial. Ya querían, pues ahí, ahí puse eh, su, su Instagram... En los comentarios están, en, el, en los comentarios de YouTube y de Facebook están los comentarios, su Instagram, por si alguien lo quiere seguir y alguien le quiere decir algo sobre su arte. ¿Sale? Vamos a ver qué más tenemos acá. Melissa dice, Ay, jaja, Oliver, Melihobi, I'm sorry por el Oliver, es que estoy desde el reloj. <risa> Melissa nada más dice puras groserías y ustedes... Pensando que es una muchachita bien portada, vean. Ay, qué güey, no. Aquí puso, jajaja, ja, ja, all over. Y después dijo, Meli Jovi. Ay, sorry por el all over. Es que estoy desde el reloj, dice. Nada, es bien grosera, Melissa. Ustedes haciéndoles dibujitos bien bonitos. Y la niña es bien grosera. Vamos a ver qué dice. Que igual, ¿estás amigo? Sí. Sí, cuéntame. Sí estoy, cuéntame. Elena nos escribe lo siguiente: cómo se cómo hoy se llama la mano artística. Te mando un dibujo que hice Ay, ajá. Elena dice que qué esto que de acá arriba que es leyendas un día eso. A ver, aquí re, Elena nos mandó un relato que no he leído y que voy a leer ahorita. <coughs> Se llama Ayúdeme, viene la muerta aquí conmigo. Es una leyenda que nos mandó eh, Elena y dice lo siguiente. 10 de la noche. Viajábamos de Ciudad Victoria a Río Verde. Veníamos tres compañeros haciendo convoy. Yo venía en medio y vi que el compañero de adelante se le reventó una llanta del segundo remolque y por el radio le empecé a decir y total nos orillamos. Estábamos poco antes de llegar a Zarritos... ...pero este compañero no tenía mucha experiencia... ...tenía como un mes que empezó en este bonito trabajo... ...él tenía como 22 años de edad... ...y total, le ayudamos a cambiar la llanta... ...y entre plática nos empezamos a reír... ...y en eso se escuchó como si dijeran... ...Padre que estás en el cielo... ...y lo demás del rezo se escuchaba como murmullos... ...los tres en ese mismo momento... ...volteamos a ver a nuestro alrededor... ...como buscando a alguien... ...yo en ese mismo rato... Supe que no había sido el único que habían escuchado pero nadie dijo nada. Seguimos cambiando la llanta y entre broma y broma nos volvimos a reír y volvimos a escuchar. Padre nuestro que estás en el cielo y después puros murmullos. La risa a todos se nos quitó en cuestión de segundos y uno de mis compañeros dijo, ¿escucharon? y dijimos, sí, lo escuchamos desde hace rato. Despedí que nos apuráramos. La neta me empecé a sentir nervioso. Yo veía la cara de mis compañeros, también reflejaban miedo. Nos apuramos y escuchamos pasos como si personas nos hicieran compañía, pero no se veía nada. Cambiamos la llanta y seguimos nuestro camino. A unos 500 metros adelante vi como el camión de mi compañero se hacía de un lado a otro, como si estuviera perdiendo el control. Yo empecé a hablarle por el radio y me respondió con una voz muy agitada diciéndome, ¡ayúdenme! ¡Viene la muerta aquí conmigo! Y después de que dijo eso, controló la unidad y se detuvo lo vimos y el pobre estaba todo sudado estaba bien pálido y helado de su cuerpo dijo que una mujer de cabello güero estaba ahí en el asiento del copiloto y que le decía te vas a matar y que le movía el volante dijo también que él nunca lo respondió el radio el compañero nunca más volvió a manejar un tráiler otra anécdota más que vivimos en las carreteras un relato que encontré en internet y de nuevo demuestra que las güeras son malas <risa> dice Elena de Monterrey, le mandamos un abrazo a Elena que nos está viendo y que nos ha contado su historia, estuvo buena esa historia, la voy a grabar y la voy a subir a TikTok también, para que las historias que ustedes me manden, si están buenas, las grabaré y también las voy a subir a TikTok, ¿sale? ¿Qué pasó? Saludos para Raimundo García Arias de la Colonia Arenales Tapatíos en Zapopan, Jalisco. Un abrazo para ti, mi hermano. Para Raimundo García Arias de la Colonia Arenales allá en Zapopan, Jalisco. Un abrazote. Hola, Cortés también, Cruz Pérez también. Saludos. Candy Bell que nos ve desde Mérida, Yucatán. Un abrazo fluyente. Y esos lentes futuristas, además de atraer a todas las chicas de alrededor, ¿Tienen otra función sobrenatural o fuera de nuestro entendimiento? Dice Fluyente. No, mi hermano. Solamente sirven para que no me lastimen la luz de todos los dispositivos que tengo frente de mí, de la computadora, de los teléfonos y de la lámpara que está frente de mí, para que no me lastime tanto los ojos. Para eso funcionan. Saludos, Oxlack, Lupita Romero. Buenas noches. Saludos desde Puebla. Manuel Flores. La muerta de murió de, se murió de miedo. Ese azul con pinos ha sido mi favorito. Elena, abrazos, Kip. Y... Saludos desde Colombia, Ox, Luis Castillo, saludos, Ox, te veo desde Veracruz, Fabián Arcos, saludos, Ox, mándame saludos a Arles, por favor, un abrazo para Arles y denle con los güeros, dice a Lupi, Lupi B, un abrazo a Anayeli López también, que está viendo la transmisión, y eh, Jesús Alex, Jesús Alex, saludos a todos, vamos a contestar esta llamada, buenas noches, ¿quién habla? Ah. Hola. Hola. Saludos, ¿quién habla? ¿Cómo estás? Bien, bien. Con Paola, mucho gusto. Paola, ¿cómo estás? Que nos hablas desde Chile, ¿verdad? Así es, te vengo a contar una de las tantas 150 mil historias que nos pasaron en la casa de mi abuelo. A de ver, cuéntanos. A ver, cuéntanos. 11 años. Cuéntanos. Eh, bueno para que la gente se entere más o menos nosotros llegamos a vivir a esa casa cuando yo tenía aproximadamente ocho años y en esa casa pasaban mil, millones de cosas porque mi abuelo se dedicó a arrendar la piedra y ahí llegan a esa casa llega gente que, que se dedica a, a pescar y a muchos de ellos se dedicaban a la magia negra sí. entonces cuando nosotros llegamos a la casa la casa estaba totalmente marcada con el 66 cruces para abajo. Eh, sabían eh, escritos de la iglesia. Y todo, lo, todo lo, que, lo que aparecía en la casa era maligno. Ok. Y se nos aparecía eh, que fue varias veces una, una, un pastor de la iglesia. Fueron... Eh, gente que fue sacerdote, fueron todos a, a bendecir la casa porque no se podía vivir ahí porque era una tremenda casa y que terminamos durmiendo todos en una habitación que era tan el miedo. Y entre eso había una situación que nos pasó una noche que mi mamá estaba estábamos todos como muy enfermos. O sea, como que nos enfermamos todos al mismo tiempo. Sí. Estábamos, estábamos todos enfermos. O sea, como que era como que... Puro COVID, enfermo, no, decaído. Y, y en la casa de, de mi abuelo había una bodega muy grande que donde todo, todo pasaba. Se escuchaban desde llantos, gritos, se veían apariciones. Y entre eso también se cerraban las puertas solas, todo. Entonces mi mamá me dice a mí que yo le acompañe a, a la bodega porque siente como que hay un olor nauseabundo. Que recorre la casa. Ok. Mira como un olor como, como, como a gardenias, como las flores del cementerio. Sí. Las flores más fuertes que hay como gardenias. Y un olor como también a putrefacción. Como echadas a perder a, ya. A... Sí. Mi mamá dice, oye, ¿sabes qué? Yo estoy cansada, estamos todos enfermos. Vamos a hacer una oración. No me importa lo que esté dentro de, de la bodega, pero... Esta es mi casa y yo no voy a dejar que nadie eh, me eche de mi casa porque esta es mi casa. Yo no voy a, a, a dejar que esta cosa me domine y que nos haga daño a todos. Agarró una vela, un plato con sal, sí. y fuimos a la, a la bodega con la vela a oscuras. Entonces mi mamá, yo le digo, yo tenía como 14 años. Llega y empieza como a decirme que, que me acerque, que, que, que empieza a durar. Y yo como que me temblaba la voz, o sea, todo, que me acuerdo y me da como, como me acuerdo y del momento y me da un terror enorme, o sea, se me pone la piel de gallina. Entonces entramos a la bodega con la vela, mi mamá trató de encender varias veces la vela y la vela como que se la apagaba. Okay. Se la pagaban se la apagaban. y quedaban oscuras. En un rato logramos encender la vela sí. y empezamos a hacer una oración dentro de la bodega, que era una, una fábrica enorme donde mi abuelo tenía para que lo arrendaba. Entonces faenaban conejos y liebres. Era como una empresa que vendían esto y mi abuelo lo arrendó. Y llega a prender la vela, empezamos la oración. Sí. Y de pronto la vela giró como en círculo sí, pero en un círculo redondo. ¿Sí? Giró en un círculo redondo. La vela y solita. Antes que se caiga la vela. Giró. Nosotros miramos del frente y vimos a dos entidades. Un hombre y un niño como vestido como de ropa de época. Y se veían y como si fueran personas, personas Se veían como personas reales o como se, en se, en se en veían en transparentes? De carne y hueso se veían como, si, como tú y yo antes que se apague la vela, sí. en esa fracción de segundo. Y esta cosa giró así, pues como, no es como una vela que se quedó del ajo, sino que esto giró así en círculo, y luego cayó. Y cuando yo y mamá miramos hacia el frente, vemos a un hombre y a un niño al frente que lo tenía tomado de los hombros okay. y, el, y el olor se volvió más fuerte, el olor no se y mi mamá agarra y le dice, me meto el trazo y salimos corriendo. Y cuando vamos llegando como a mitad, a mitad del pasillo, la puerta que da para esa bodega se da de puerta así. ¡Pah! Se da de portazo Y empezó el olor a inundar toda la casa. Fue pues tal así que mi mamá empezó a, a quemar salvia. Tenía, porque como ya era ansiosa, tenía tenía como salvia. Y empezó a quemar y a orar. Porque estaban todos muy enfermos. En realidad, era, esa casa realmente estaba infestada de entidades negativas. Oh, ok. Y, y se nos morían los animales. Eh, esto era grave. Se morían los animales de forma extraña. Por ejemplo, un, una vez, eh, una, una perra que tenía teníamos, teníamos como seis cachorros, y de pronto escuchamos una explosión. Nosotros afuera. Ok. Y pensamos que había reventado algo, algún neumático, alguna llanta. Y salimos, mis hermanos y, y mi mamá salimos a mirar. Y vamos a ver, y uno de los cachorritos que, que estaba más bien jugando, todo, le había estallado la cabeza y estaba lleno de gusanos. ¿Cómo crees? un cachorrito le estalló la cabeza, o sea, como si le hubieran metido un cohete. Sí. Como si lo hubiesen explotado, le explotó la cabeza y le hervió la cabeza con gusanos. ¿Y le salió, estaba lleno de gusanos su cuerpo? Sí, gusanos, sí, y aparecían, aparecían muertos los animales con, como con orificios en el cuello. Eh, cosas fuertes pasaban en esa casa. Oye, eso estuvo muy fuerte, qué feo. ¿Y qué, qué hicieron después? ¿qué, ¿Qué hicieron para quitar eso? no pudimos, no podíamos mudarnos, cada vez que nos queríamos cambiar de casa pasaba algo y mi mamá tiene que volver a la casa de mi abuelo y estábamos desesperados, no podíamos hacer. Entonces yo en ese momento, cuando, cuando empieza a pasar cosas más fuertes, porque yo empezaba a amanecer con rasguños, como con moretones en las manos y cosas que me llegaban a visitar mi dormía. y yo sentía que se paraban ahí, y yo no podía hacer nada porque me daba como, como, eh, como que me congelaba del miedo. Entonces yo después decidí ya irme. Pero hasta el día de hoy yo sigo soñando con la casa. Y todos los integrantes de la familia seguimos soñando con la casa. ¿Y esa casa todavía sigue en pie? La parte de la bodega donde la actividad sí existe. Y, y, y, pero que vive ahí. Eso Ahora hicieron como una empresa de construcción y me decía mi primo él, que terminó siendo guardia de seguridad de la, de la casa. Sí. Eh, que en la noche le pasó poco tiempo atrás, como dos, tres meses atrás, mientras estaba la garita de guardia, porque la garita queda cerca de la bodega, que dice que vio un niño con camisa negra pantalones blancos ¿no? y que iba como flotando y después la segunda vez que lo vio, sintió que golpearon la ventana del, de la garita. O sea, pero entonces todavía siguen pasando fenómenos paranormales ahí. Al parecer sí, eh, y lo peor de todo es que, que esas entidades que hay ahí no son de las buenas, son de las del bajo astral, porque... Eh, porque nadie las, podido, las ha podido estar. Oh. Nadie las ha podido sacar de ¿no? la Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo cómo le conocen a esa casa? Eh, es un huerto, en realidad, es como una hacienda, es una casa particular. Ah, es como, como, no, como una no, hacienda. No tiene, no tiene nombre, sino que una de las primeras panaderías que hubo aquí en, en, en el ciudad de yo Vivo. Mi abuelo tenía su, su empresa allí y eh, empezaron muchas actividades después de que uno de los trabajadores se suicidó en el garaje. Oye, ¿y el perrito tenía nombre? No, eh, había, tenía como menos de un mes por general eh, eran demasiadas mascotas las que había en el la gente aparecía en que se metía debajo de la casa, la, la, los animales se metían debajo de la casa y aparecían con pues, su cachorro después. Pobrecito animalito, ¿y tú no gritaste, no lloraste, no hiciste nada? No, no lo que pasa es que cuando vi que el perro tenía la cabeza así, me dio asco sí, y comentamos todos porque fue una cosa que era como 100, una cargada de gusano, un malojo gusano, un le metió la cabeza. ¡Uy, qué terrible! Pero, mi mamá. Sí, es que es inexplicable. ¿Cómo va a explotarle la cabeza a un animal, perro? Y luego, luego que tenga muchos gusanos, pues no, ¿verdad? Sí. Por lo general, según lo que tengo entendido, es lo que se ve. que cuando hay gusanos y esas cosas, porque es algo, obviamente, del, del mal. del innombrable. Sí. No hombre, pues estuvo muy fuerte tu sí. historia, muy fuerte tu historia, y pues sí. te agradezco la llamada, qué bueno que, que de vez en cuando llames y nos cuentes cosas. Sí, este, lo que, que lo que hay ahí en esa casa también, hay un testimonio de tres testigos, del aislamiento del hombre del sombrero, el hombre del sombrero que mide como casi un metro y medio, Ok. Sí, nos habías contado Ay, esa es historia la historia otra de... vez, ¿no? La del hombre de sombrero. Sí. Sí. Uh, claro. También en esa casa había una entidad que se dedicaba a seguir a mi hermano mayor, que cuando él trabajaba en un pub, eh, le seguía desde, desde un desde reclusorio que estaba como a siete cuadras, ocho cuadras de la casa. Y el, el piso era de grava, y él sentía los pasos de la entidad que lo seguía cuando iba entrando la, a la casa y que le conducía a la hacienda. Y, y, y luego ya nadie le creía hasta que los amigos lo, lo, lo, lo vieron. Los amigos de él lo vieron. Pudieron ver a la entidad que lo estaba esperando en la entrada de la casa. O sea, había un niño, había un hombre, también estaba el hombre del sombrero ahí en ese sitio. O se había mucho, mucha cosa había. mala. Había mucho maldad en esa casa. Eh, lo otro es que el, ¿cómo se llama? Lo otro es que se veía mucho y que lo vieron unos pastores evangélicos, vieron mormones, fue eh, una mujer que acumulaba una, un bebé, pero tenía cara de anciana y de figurada. Yo la vi dos veces de reojo. Y. Realmente era una cosa horrible porque yo sentía que me vigilaba. Por la ventana cuando yo cortaba el pasto o cuando estaba haciendo algo al frente de casa, me, me vigilaba. Y este, cuando entraron unos entraron pastores, unos un mormones también entraron a la casa y ellos escucharon los llantos de la, de la habitación donde nadie quería dormir. Ahí se escuchaban muy, cosas muy fuertes. Eh, se podían escuchar cómo me voy a las tazas, y te hablaban y todo. Ok, muy bien, muy bien, Paola, pues te agradezco que nos hayas llamado y contarnos la historia del granero o de la hacienda maldita, porque ya lo vamos a poner así. Sí, bueno, Oscar, muchas gracias por todo. A ti, a ti, Paola, que estés muy bien, te mandamos un abrazo. Chao, oh, gracias. Bye. Pues ahí tenemos el, el, la historia de Paola, pues que en esa casa había como que muchas entidades malignas por lo que escuchamos, pero me impresionó bastante lo del perrito, pobrecito, y cómo es que escucharon una explosión y que encontraron al perrito ahí sin cabeza y todo agusanado, o sea, eso sí parece como de una película de terror. Si en algún momento yo me dedico a hacer películas porque pues es como que otro de mis sueños como este, director de cine. En una de las escenas me acordaré de, de explotarle la cabeza a un perrito y, agusa, y ponerlo agusanada. <risa> bueno, no, que sea falso, ¿no? Pero que así, que así vaya la trama, que le explote la cabeza a un cachorrito. Pobrecito perrito, ay, no, qué feas cosas. User 8289, un saludo a Lalo Rodríguez también, saludos allá en TikTok, gracias a toda la gente que me está mandando corazoncitos, gracias por sus rositas, gracias por el apoyo que le dan a esta transmisión todas las noches, hablamos sobre historias paranormales y demás, gracias a Francisco Márquez también, Angélica García Jan Junao, Jorge Alberto Pérez Pérez, un abrazo a Néstor Sánchez también, obedece al payaso, brujita que se ve, también dice que me paso chamuquín, y paola que está subiendo paola este mía que está subiendo fotos pero no sé no lo sé rick no lo sé rick parece falso dice la audiencia la audiencia no no creen que mía sea la de las fotos no lo sé rick será mía, ese es el nuevo misterio que tenemos aquí dentro del programa creen que mía sea la de las fotos o como dicen muchos que es Awitz y que nos quiere engañar y que es su forma de vengarse. Ustedes qué opinan, qué opinan. Liz Martínez dice que yo le creo. Janos More dice mía es vato Dice el Never Fake tenía ojos verdes en la otra foto. Acá dice es más falso que mi perfil. Eh, mía es, eres bonita o no seas de la foto. seas o no seas la de la foto. Oxlack dice que el volcán de Tonga apareció un ovni. ¿Quién dice, ¿Quién dice eso? Y gracias por Gerardo Sanpedreño. Gerardo Sanpedreño, que nos mandó 100 pesotes, mi hermano. Nos hubieras escrito algo, escríbeme algo cuando manden los superchats. Te agradezco inmensamente para pagarle a Omar Cruz. Recuerden, échenme la mano para pagarle a Omar Cruz, ya fuera de relajo, porque no le he pagado y estamos pensándole pagar a, a fin de mes o inicios del otro mes, no sean gachos, aquí sí se ríen, jijiji, jajaja, apoyan que, que hable de sus, sus videos que son falsos, pero ya ven que no me ayudan a la hora de pagar, eso es lo malo, por eso no desmiento a la gente, porque este a la hora de que me llegan los, los chingadazos no me van a ayudar, ahora me van a ayudar a pagarle a Omar Cruz, le debemos 5 mil pesos y hay que pagárselos, el día que yo se los pague, les voy a decir, ¿saben qué?, la deuda está saldada, porque si no, miren, nos va a seguir champando que le debemos 5 mil pesos y no queremos eso, ¿verdad? Ustedes sí, sí, jijiji, jajaja, pero a la hora de que ya vienen las consecuencias, ahí sí no, no me van a ayudar. No, aquí ya todos nos reímos. El que se ríe se lleva. Buenas noches, Oxlack. Eh, una pregunta, ¿qué resumen final de la edad el caso del viajero en el tiempo ucraniano? No sé si lo recuerdes ese pues yo yo digo que yo digo que es falso yo digo que es falsa esa historia Berencho, o algo así se llamaba no aparte porque salió en tercer milenio el, el capítulo este del hombre que vino del pasado que estaba tomando unas fotografías y que le tomó la fotografía a un ovni y que de pronto ya estaba en la edad moderna eh, yo digo que es falso, que es falso. Además, no en otro lado que no haya sido en tercer milenio. No lo he investigado, la verdad, pero me suena muy a... ¿Ustedes creen que sea posible? Aunque fíjense que los niños verdes de Walpit en Inglaterra también es uno de los casos más misteriosos y extraños de la historia. Dos niños verdes salieron de una cueva y decían que venían de un planeta sin sol. Tenían la piel de color verde y hablaban de una forma extraña aprendieron a, a hablar, la niña sobrevivió, el niño murió, pero la niña cuando aprendió a hablar, cuando la uh, recogieron en la comunidad y pudo aprender el idioma, pues mencionó que venían de un planeta sin sol, los niños verdes de World Pit. entonces, pues no sé, el del Sergei Gorbechenko, puede ser que sí, esos eran mis primos, dice Janos, salieron de una cueva verde, me pongo yo cuando fumo, no, Carlos Andrés, no fumen cochinadas, se pasan los comentarios, desde lejos se nota que es falso, ya atacaron mucho a Mía, se va a ir como, como Melissa y no queremos eso, no estén atacando a Mía. Mía, yo creo que Mía sí es la de las fotos, le doy un voto de confianza a Mía, yo sí quiero querer que sea Mía la de las fotos, ¿ustedes creen que sea falsa? Mía, ¿dónde estás, Mía? Mándanos una foto en el WhatsApp. Mándanos mándanos una foto de presentación. Dice, Oxlack, que en esta estoy fodonga. A ver, vamos a ver a Mía. Ah, miren, si sí tiene ojos verdes, ¿no? Mándanos una foto al WhatsApp, Mía, <risa> para estar convencidos. Un saludo desde Amatita, desde Amatita Jalisco, salúdenme. Vamos a ver qué más nos han mandado al WhatsApp. Tenemos ya lo de Paola, tenemos aquí una fotito de alguien diciendo, hola amigo, con gusto. Uy, ¿qué es esto? Esto está interesante. Uy, ¿qué es esto? Es un video, vamos a verlo. Ok, al parecer este es un video de una cámara de seguridad, pero lo que grabaron, pues parece una bruja, o sea, no una bruja como las que salen... Bueno, sí, sí, parece una bruja como las que salen con los exploradores paranormales, pero a este se le ve la cara de, de bruja, como de monstruo. Vamos a ver el video, vamos a ponerle audio. Es, es un hombre, o es un hombre, pero tiene el rostro muy feito. Digo, ya nadie ya puede ser feo porque lo suben a, al canal de Oxlack Investigador, ¿no? Ya todos los videos de feos van a estar saliendo aquí. Nadie puede ser feo y salir de noche porque ya los graban y los suben a la transmisión diciendo que son demonios, que son brujos. Vamos a verlo nuevamente. ¿Sí se veía? Se ve muy chiquito. Voy a hacerlo más grande. Ahí está. Vamos a verlo nuevamente. Pero lleva una bolsa también. O sea, sea, sí o sea no creo que sea algo paranormal simplemente es una persona que no está tan guapa aquí vemos la fotografía vean tiene la cara medio feita y, y tiene una como un, un gorro negro que también lo hace ver como si fuera un personaje de star wars como si fuera de otro planeta está muy raro este video. fue grabado el 22 de junio del 2021 no dice la, la hora, pero es la cámara 4. Está interesante el video, todos los videos son el mismo, ¿sí? ¿Qué les parece? Aquí vamos a ver qué nos dice. Dice, justamente estaba viendo tu transmisión, hola amigo? Con gusto. Justamente estaba viendo tu transmisión.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 Este video lo, lo voy a compartir en mi TikTok, en mis redes sociales. Está muy bueno. ¿Qué habrá sido? ¿Alguien, alguien después descubrió qué era? Porque sí parece una, una bruja. Ya nadie puede ser fea y salir de noche. Porque si no, nos va, este, lo, lo mandan. Vamos a leer el siguiente relato. Mía nos, nos va a mandar fotos al WhatsApp, ¿sí o no? Se lo un moto ya es a Witz a reunirse el del monje loco. Pobre ceñito no se puede dar el rol de gusta noche, yo solo vengo por los comentarios. jajajaja, ja, ja, ja. ¿quién es la Túnica ahora? Denme un segundo, porque se acaba de irme la transmisión de TikTok. Aquí la tenemos nuevamente. Gracias a toda la gente que me apoya con sus superchats, que me apoya con las estrellitas, gente de Facebook, apóyame con las estrellitas, por favor. Piquen en las estrellitas, la gente de YouNow, gracias a Jorge Adalberto que nos mandó 2.500 likes, a Pame Núñez también, a Francisco Márquez, gracias a la gente de YouNow que nos está apoyando esta transmisión, a la gente de TikTok, Angie, buenas noches, ¿cómo estás Angie? ¿Quién es ese este tal Omar? Es una, un ex amigo, es un ex amigo, es un compañero, un conocido ahora, eh, que le debo dinero y ahora hay que pagarle porque... ¿Para qué nos andamos riendo en la transmisión? El que se ríe se aguanta y ahora hay que pagarle. Por eso, apóyeme con las estrellitas, gente, con los superchats. Vamos a, a pagarle al bueno Omar Cruz y ya para que no nos diga nada. Vixau83 dice: Buenas noches, Oxlack, Brujita Jezebel. <coughs> ya ni las brujas pueden salir a gusto en la madrugada, dice Fraín Argos. Eh, Oxlack, ¿qué piensas de las personas de la primera llamada del miércoles pasado que dijo ser contactado por Aliens? Y predijo con exactitud que el día 16 de enero temblaría. El día, el día 16 de enero tembló, o sea, ¿ayer tembló? ¿Ayer tembló? ¿Dónde tembló ayer? Dijo que iba a temblar en Ciudad de México, ¿no? No le vamos a creer porque dijo que iba a temblar en Ciudad de México. No tembló en Ciudad de México, ¿sí? Es mía antes del filtro. El Duende Verde, Sin, sin feos No Hay Paraíso. O no sea, por los superchats para OX. Esa es una no de las fotos Ay, Israel Ventura, no se han manchado Israel, no se han manchado, Omar es, el cobrador. Omar, es el cobrador, el pagadiario, el gota gota, no, no manches, no, si sí me ha dado plazo, no se ha portado mala onda, sí me dio plazo para poderle pagar, así que hay que, hay que responderle como se debe, tembló en Oaxaca, dice Jorge Luis Arias, que tembló en Oaxaca, ayer tembló en Oaxaca, de veras, Dice, tembló, tembló en Oaxaca, pero gente sí lo sintió en Ciudad de México. ¿En serio? Yo no supe ayer. ¿Ayer sucedió eso? ¿Qué estuve haciendo ayer? Vamos a leer el siguiente caso que dice, hola, <coughs> mi novio y yo íbamos en el auto en la carretera, muy solitaria en la noche. En eso sentimos un bajón de energía y escuchamos un gruñido. Grrr, en la parte de atrás. Volteamos los dos y vimos como una mujer muy fea. ...que por lo mismo ya mero chocaba a mi novio en un árbol, pero lo mejor fue que no. Luego nos dijeron que en esa carretera se aparece una mujer para matar gente accidentalmente. Lee mi historia, por favor. Saludos desde Puebla. Y Pil nos dice que casi se mata con su novio porque se le subió una mujer... ...una, una mujer al, al carro. Eh, hay muchas de esas historias donde se dice que la, la mujer esta corretea los vehículos o que te hace la parada y si se sube, pues te voltea, o hay personas que dicen que, que corre atrás de los autos, y que es escalofriante ver a esa mujer en la noche siguiéndolos, eso no nos dice nuestra amiga dónde fue, dice que en la carretera muy solitaria, pero no nos dice el lugar desde donde fue, dice que saludos desde Puebla, le mandamos un saludito a Phil hasta Puebla, por habernos contado esta historia que le sucedió, pero no me puedo imaginar que que volteen y que en el asiento de atrás haya una una una mujer fea, o sea, eso es de miedo, te da un paro cardíaco. ¿Qué haces, no? ¿Cómo haces que se baje? Solo le estaba una la pobre, dice Janos More le hace la parada, le hace la parada, pues así se dice, le hace la parada. Oxla, mejor mejoras más entre los chats, jaja. Ja. Sí, ya vamos a hacer match, vamos a hacer match entre la gente de, del chat, por eso estamos pidiendo fotos para que vayan viendo con quién pueden hacer match, porque aquí además de una transmisión paranormal, es una transmisión este, para conocer gente y enamorarse, como 12 corazones o la pecera del amor, así. Buenas noches, Angie, de hecho Angie que está en TikTok, deberías de pasarte a YouTube o a Facebook Angie, no, creo que a YouTube, Angie, para que también le entres, le entres a este, a este bonito chat en de, de conquistas, al mismo tiempo de que se espantan. Podrías entrar al chat como Angélica García, que siempre está en YouNow, ¿por qué no se pasa a YouTube Angélica García? Busca amigas con derechos, no maneja, jaja yo ya me disculpé con la mía, a mí, a mí so bueno. Vamos a ver. ¿qué más tenemos? Se registra un sismo de magnitud 5.4 en Crucecita, Oaxaca. Es muy, muy chiquito, ¿no? 5.4. Bueno, no, eso, o sea, esto es lo que se registró del sismo de ayer, al sureste de Crucecita, Oaxaca, a las 5.31. ¿Ustedes creen que, que sea cierto? Él también dijo que para que el, el 6 de, de febrero que iba a pasar otra cosa, ¿no? Yo ya no recuerdo la, la llamada, pero dijo que iba a temblar y dijo que el 6 de enero iba a pasar algo, ¿no? Como que iban a bajar los extraterrestres el 6 de febrero. Algo así dijo. Envíale los dibujos a Melissa Ox, hice unos, hice unos de aliens. Bueno, vamos a mandarle los dibujos porque... Sí quiero... <coughs> quiero mandárselos a... A Melissa. ¿Dónde estás, Akira? No te veo por aquí, Akira. Akira Drogs. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Híjole, ya se me perdió Kira Dross. Aquí está Kira Dross. Vamos a mandárselos todos a Melisa. Melisa. Ya está. Le mandamos los, los dibujos a Melisa. Hola, hola. Uy, colgó, colgó, pero bueno, ahorita esperemos que vuelva a llamar nuevamente. Mientras tanto le mandamos los dibujos a, a Melisa. O sea, ¿qué borraste los otros dibujos? ¿O qué onda, Akira? ¿Borraste todos los dibujos que... donde estabas tú besuqueándote con Melisa? ¿Por qué los borraste, Akira? Que no tengan miedo, ya los habías hecho me dice, esto vamos a leer lo siguiente, dice, buenas noches Oxlack, quiero enviarte este video que a mi parecer es una evidencia paranormal la historia es larga, así que espero tengas tiempo de leerla, no, no tengo tiempo vamos a pasar a la siguiente, no, no es cierto sí, tenemos tiempo el video es del año 2020, en tiempos de pandemia, cuando recién había cerrado negocios y comenzó la cuarentena donde yo trabajo es una farmacia y autoservicio, por lo cual durante la pandemia seguía abierto la orden era de cerrar los autoservicios a las 6 de la tarde y solo se podían vender artículos de farmacia. Por recortes de horario y personal de riesgo trabajábamos menos, así que de 6 a 12 solo éramos dos en turno, la señora de la farmacia y yo que me quedaba solo a acomodar y limpiar el área. Debido a que la gente no hacía caso, colocamos un listón de precaución que dividía farmacia de autoservicio. Todo bien con el listón los primeros días, pero el tercero o cuarto día Comenzó a moverse así de arriba hacia abajo, como si lo estuvieran jalando o estuvieran jugando con el dedo. Debo señalar que eso primero lo vi de lejos en una ocasión, y la señora de la farmacia también. Aquí lo curioso es que donde trabajo hay tres historias que contar, pues este local es grande y viejo. Una de esas historias nos las contó una antigua maestra que de aquí, pues primero fue escuela. Cuenta que un niño se ahogó con una canica. Las otras historias no tengo evidencia, pero hay testimonios de empleados y clientes. Incluso una historia ocurrió cuando ya era farmacia. Te dejo el video. Vamos a ver el video de la supuesta eh, eh, aparición paranormal que se dio mientras estaba la cuarentena. <coughs> <coughs> Ok, pero solamente se mueve, la, se mueve la cinta, ¿no? Pero, o sea, no entendí. Solo se mueve la cinta, pero pues es una cinta que se puede mover con el aire. Dice, todo bien con el listón los primeros días, pero el tercero o cuarto día comenzó a moverse así de arriba hacia abajo, como si lo hubieran jalado o estuvieran jugando con él. Pero o sea, puede haber sido una corriente de aire que lo moviera, no no veo aquí algo más uh, aterrador. O yo no sé, ¿no? Si no había corrientes de aire que lo que la moviera. Podría, o sea, es que tendría que haber que, que revisado más demostrado que no había aire para, para ver por qué se movía esa cinta, porque se mueve como de arriba hacia abajo, sí se mueve. Pero pudiera ser que, que fuera al aire, no sé ustedes qué piensen. <coughs> Vamos a ver qué más tenemos acá. Dice Awitz, no este video siempre me da curiosidad y nadie mejor que tú para decirme si es real o falso míralo por favor, es que es un video de YouTube y no puedo no, no puedo compartirlo porque tengo que hacer más maniobras amigo, por eso videos de YouTube no reviso dice aparición de la niña estrangulada, este es de extra normal, el video es de extra normal tiene muchos años ya este video. Déjenme ver dónde sale a la línea estrangulada. Ah, ok. No, no, pues mi hermano. Es este, ese video, como muchos otros, son, eh, pues son eh, son de personas que hacen estos videos como paranormales, como los exploradores paranormales. Así de eso se trata. Hay muchos videos en Estados Unidos que, que antes de que hubiera exploradores paranormales yo había visto y que salían extraterrestres y demás, o sea, muy bien hechos, la verdad, pero todos son falsos. Entonces, este de la niña estrangulada también, no es nada difícil hacerlo, ¿eh? De hecho, es, tengo mucho la intención de comenzar a hacer videos falsos eh, para demostrarles cómo se hacen y cómo quedan, ¿no? Solamente para eso. Yo creo que sí lo voy a empezar a hacer. En, en, en cuanto comience a generar ingresos, porque la verdad... O sea, como les digo, mis páginas de Facebook están desmonetizadas, mi canal de YouTube no, no monetiza mucho, etcétera. Entonces, ahora no tengo capital como para poderme mover, como para poder ir a grabar a locaciones y demás. Pero apenas comience a generar ingresos, voy a hacer algunos videos falsos para demostrarles cómo se hacen y a ver cuál de esos pega y cuál de esos lo, lo toman como real. O sea, ya vi... Ya estoy convencido de que, de que llevo años, 14 años, tratando de demostrarle a la gente que hay muchos muchos charlatanes que los engañan con los fenómenos paranormales. Que los fenómenos paranormales sí existen, pero no son esos videos que, que muchos de ustedes ven en redes sociales. Pero cada vez que voy a, a ver comentarios de gente que sigue a Alberto del Arco, que sirve, que sigue a Extranormal, que sigue al payaso de la Toledo que sigue a algunos otros charlatanes en internet, me doy cuenta que, que no vale la pena la verdad, eh, que yo les demuestre la verdad, y que les encantan los videos falsos, les encantan los videos falsos, entonces lo que me voy a dedicar a hacer es, hacer videos falsos, y, y decirles, o sea, voy a grabarles cómo vamos a hacer la toma, hacer, como si fuéramos a hacer un cortometraje, entonces, nos vamos a inventar cómo se hace el, el video falso, lo va, hasta que lo hagamos y lo subimos por separado el video falso. Y si alguien lo agarra y lo expone como real y demás, ustedes sabrán, pues, cómo se hizo y todo eso. Porque ya no, la verdad, ya no tengo mucho interés en, de, en seguir insistiéndole a la gente con que, hey, mira, este, este te está mintiendo, este es un charlatán, mira, te está engañando. No acabo nunca, no acabo nunca. Tienen muchísima gente y muchísima gente que defienden las charlatanerías, que les gustan esas cosas. Entonces, ya literal, por eso no hago videos desmintiendo cosas ni nada, por lo mismo. Solamente me estoy... Eh, no, no estoy llegando a ningún lugar, ¿eh? No estoy llegando a ningún lugar. 14 años con lo mismo y la verdad, pues, he tenido mucha gente que me sigue... Porque se sabe que uno es honesto y lo agradezco, pero son muy pocos este, los, los que entienden y son muchos, muchos, muchos, una masa gigantesca las que se creen todas las cosas que estos charlatanes les muestran. Entonces, pues es muy triste y la verdad no sé cómo atacar la mentira desde otro ángulo. Eso es lo que pienso hacer, buscar atacar la mentira desde otro ángulo. Osaba bien Lade nos mandó 20 pesos de super etiqueta. gracias, mis hermanos por apoyarme con los superchats. Entre más superchats tengamos, más apoyo tengamos, pues más pronto haré este haré estas exploraciones o estos videos falsos para demostrar cómo se hacen y voy a hacer todo tipo de trucos, ¿eh?, para hacer videos falsos. Eso es lo que me voy a dedicar a hacer. Total, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. De hecho, ya estoy motivado. Me acabo de motivar ahorita. Porque es como, como hacer trucos de magia. Engañar a la gente. Voy a empezar a, a, a pensar cómo hacer estos videos falsos. Jaja, Lisa. Aquí estoy. Fui por una bebida. ¿A poco es mía? Es mía. Órale. Órale mía. Eh, madre mía del amor, hermoso, si es la belly pop mía, dice Shotgun Alien. Oh my god, ahora qué tan temprano, buenas noches a todos, Leslie, no, Leslie, tú entraste ya tarde, ya entraste tarde, ya me voy a ir, Leslie. Gracias a Jacqueline Vázquez que me ha invitado a sus fans a esta transmisión, a Sandra también, gracias Sandra, gracias Alberto, gracias Pame Chulada, gracias a todos, apóyeme con esos likes, gente en YouNow, apóyeme con los likes, por favor. Eh, Boogie, Janos, vamos a ver la feria, a ver fenómenos, y ya todos empiezan ahora que con Mía, ya se les fue la, la ilusión de Melisa, y ahora todos con Mía, ¿no? No pueden ver nada, nada nuevo, nada bueno, porque están sobres, no puede ser en qué momento, hoy, porque se cambió de foto Mía, y ya la vieron diferente, ya comenzaron todos a que Mía, que Mía, y Mía, y Mía, no puede ser. Yo siempre te veo, Tadialo. Gracias, mi hermano, Tadialo. saluda. salúdame, dice Kati, Kati, saludos. Mía es foto, es, es foto, es preciosa, dice Maru. Eh, écheles aguas, Sí, bien perros con Mía. Ya andan bien perros con Mía, ¿eh? Ya andan bien perros con Mía. ¿Y tendrás actores en tus videos, Ox? Pues claro, voy a hacer... Sí, voy a, voy a hacer unos, o sea, videos de brujas, videos de duendes, videos de, de, de, de monstruos, videos de extraterrestres. Me voy a divertir. Creo que esa va a ser la nueva, la nueva etapa de Oxlack. Para divertirme, hacer videos falsos. Voy a ir a locaciones, voy a hacer la, a la actuación y sacaremos videos falsos. Me late, me late, vamos a hacer eso. Ya me lo estoy imaginando. Va a ser la nueva, la nueva forma de hacer videos. Ya listo. Digo, ya nadie me puede copiar porque todos los demás ya hacen sus videos ultra mente falsísimos y tienen gente a montón, gente a montón de que les mencionan, así como, ¡uy, este! Eh, ¡Qué valientes son! No puede ser, tengan cuidado. Eh, increíbles las brujas. Eh, En serio que me molesta todo eso, pero ni modo, Oxlack, ¿invitarás al cubo? Para algunas transmisiones, pues es que lo invité, pero se supone que estaba enfermo, después ya no se comunicó conmigo, ya no sé. Pero tú eres investigador, pues Oxlack, pero de nada sirve Junior, de nada sirve ser investigador y decir la verdad, ya de nada sirve. Este mundo se lo lleva al carajo, ya de nada sirve, por eso Darth Vader se pasó al lado oscuro de la fuerza, porque pues de qué servía de qué servía tanto conocimiento poder y demás si le arrebataron a lo que más quería a su madre y a su a su mujer es lo mismo es lo mismo aquí arrebatan aquí arrebatan la verdad por la mentira y promueven las mentiras más que nada entonces por eso por eso mejor al lado oscuro ni modo Odak, no cambie, somos pocos pero fieles, ¿Habrá, habrá alguien que venga yo ya me iré al lado oscuro <risa> no cometas el error de invitarlo, no hay mucha diferencia entre el cubo y mar. que me dice ASKR, mejor película para adultos te convertirás en lo que juraste destruir me convertiré en en un en un Sith, este, mejor ser Sith que un Jedi un Jedi pues sí, sí, ni modo, ni modo, tendré más poder y control siendo un sit. Así es, mejor película para adultos, algo que hay que vivir. Mía le robó las fotos a alguna influencer canadiense o algo así. ¿En serio? Dicen que Mía le robó las fotos a alguna influencer canadiense. No puede ser, no puede ser que estén destapando a Mía en vivo. Mía es falsa, no puedo creerlo, no, por favor. No, por favor, no, por favor. Simón, los sitios son más chidos, los ya de ahí estaban todos chaquetos. <risa> bueno, vamos a ver qué más tenemos. Jaja, eh, ja, qué imaginación, dice Mía. A ver, vamos a ver a Mía. No, Mía le robó la, las fotos a una Influencer canadiense. Ya la, ya la cachamos. Mía, Mía, ya la cachamos. Puede ser Awitz, ah, es lo que la gente está diciendo. Puede ser Awitz disfrazado, viene con toda su venganza, con todos los del chat, pretende enamorarlos a todos y después des, des, destaparse. Ya que estén todos enamorados, destaparse, esa es la misión. No puedo creer tanta maldad, pero así hay gente malvada. Tengan cuidado, chicos, no se enamoren, no se enamoren de Mía, porque está tendiendo una trampa. O es Sam Pocket ¿Es San Pocket? ¿Puede ser San Pocket también? No puede ser. ¿Creen ustedes? ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver qué más tenemos. Dice Ox, léeme. Dice, saludos, te cuento algo que hasta la fecha no logro entender. Tenía yo 20 años cuando me sucedió. Venía yo del trabajo, eran aproximadamente las 11 de la noche... Cuando por una calle a contra esquina vi una persona alta, delgada y alta, vestida de como un tipo smoking con un sombrero muy grande, lo cual me sacó mucho de onda. Traté de no hacerle caso. Al llegar a la otra esquina escuché a muchos perros ladrar y correr hacia mí. Jamás había visto a tanto perro junto en ese momento. Pensé que me atacarían. Mi sorpresa fue que me ignoraron y al voltear, el hombre que había visto ya era un perro negro muy grande. Los perros estaban tras de esa cosa que hasta la fecha no logro comprender. ¿Será el, mismo que el, ¿Será el mismo del que habló el hombre del sombrero? Me dejó más intrigado la llamada que te hicieron del hombre del sombrero Oxlème. Dice que el hombre ese alto con un, con un traje negro se convirtió en un perro, en un perro muy grande negro. Esa es la historia que nos ha mandado. Gracias a expedicionario del desierto urbex que nos mandó 50 pesos argentinos, hola Oxlack. vamos con los videos falsos y que se les pudra el cuerpo a todos los chantas que encuentran brujas en baldíos abandonados, fuerza mi hermano, gracias mi hermano expedicionario del desierto gracias por esos 50 pesotes argentinos, vas a ver vas a ver que van a venir esos videos nuevos vas a ver que van a llegar y voy a demostrar cómo se hacen muchos de esos fakes gracias mi hermano Para eso está este canal para desmentir a la gente y no desca descansaremos hasta ver quién es quién eres mía. Exactamente, para eso es este canal, para desenmascararnos y no vamos a descansar hasta que sepamos quién es mía. Oxlack, tal vez el cubo está esperando que tú le marques y tú que él te marque. Sí, ¿verdad? Le voy a marcar al cubo para que en la, en la, en la semana podamos hacer una transmisión. tengo más Tengo más amigos, tengo amigos y amigas. La verdad es que si yo quisiera, pudiera invitar a más gente. Y si ustedes quieren, pues yo los invito. Solo que apóyenme con los superchats, con las estrellitas allá en Facebook, con los regalos, con los likes en YouNow. Echen la mano con todo eso y pues yo invito gente. Y verán que nos la pasamos bien. Demuestra cómo hacer esos videos, o so que tú eres el crack aquí. O lo voy a demostrar. Chamuquín sopla esta vela. Ah. Es que Maru Puzo, Chamuquín sopla esta. ¿Yo qué? Vela. Ah, ahí está Maru. Eh, ¡Sandra está aquí! Le mandamos un abrazo a Sandra, que nos ve desde Aguascalientes. ¡Qué milagro, Sandra! ¿Desde cuándo no entras a este chat? Te mandamos un abrazo, Sandra. Mucho gusto. Mía es Omar Cruz y ustedes ya calientes. No pues, Nos están tendiendo una trampa con Mía. Tengan cuidado tengan cuidado, es malvada la gente es malvada, tengan cuidado con Mía, por favor Ox, la que invita a Tacho, Ox, quédate otra hora, dice Leslie, tengo que comer eh, tengo que comer tengo que cenar ya son las 10, ya casi nos vamos vine al chisme, dice Sandra jaja, soy de no puede ser se está adelantando la verdad, dice Mía ahí dice Mía, ¿quién es? no puede ser Mía nunca respondiste mi mensaje de whatsapp ¿cuál Arturo? pues es que tengo mira, si estás viéndome la transmisión, mira cuántos cuántos mensajes tengo, tengo infinidad de mensajes mi hermano no sé, no, no me los voy a acabar nunca tengo un, un video dice buenas noches, quisiera canalizarles esta foto por favor, vamos a ver la fotografía y se ve como un demonio, un demonio y aquí tiene otra cara ¿no? miren eso ¿dónde fue? oh son dos caras son dos caras si sí, aquí hay una cara de una persona con un gorro y aquí hay otra cara un rostro con un ojo más grande que el otro y con una boca eso dónde fue a ver qué dice aquí está la misma aquí está la misma cara pero aquí ya no se alcanza a ver diferente y después tenemos esta otra que se alcanza a notar diferente Dice lo siguiente. Dice, quiero que analices mi foto, pues cuéntame la historia. Cuéntame la historia de esto. Listo. Oxlack, vamos a ver quién Saludos desde el rincón más inhóspito del mundo, Tunguska, Surimana y Paramarca, Oxlack. Ok, vamos a ver qué nos mandó. Tra, tradicionalísimo Oxlack. ¿Qué es esto? nos ha mandado un video pero no se puede reproducir tienes que marcar el lápiz carajo eh? tienes que marcar el lápiz carajo eh? no vengas con vais a estar votando carajo por las hembras las mujeres se hecho para cachar no que sean presidentes ¿qué? ¿qué? ¿qué video tan más? ¿qué? ¿qué, qué es ese video tradicionalísimo? Xlac. no entendí ese video Tupac Amaru, qué raro Qué raro video, no sé. Dice esto me apareció en la televisión de mi trabajo, es un expendio. Es en un expendio. Un expendio, eso apareció en la televisión de su trabajo, es un expendio. Pero parece como, como un rostro con alas. Gracias a Miguel Gómez, 10 pesotes, saludos 7, no son 10 dólares. Saludos brodes de California, te apoyo si quieres cambiarte al lado donde la gente solo consume y ya no usan su cerebro, es triste pero cierto. Exactamente, mi hermano, híjole, híjole, es, uy, hablar de eso es tan, tan difícil, porque si sí, mucha gente, mucha gente se va con la masa, no piensa, no quiere aprender, no quiere conocer, no usa el cerebro, y si tú le señalas eso, piensan que tú eres de lo peor, la, la masa, la masa de, de sociedad, de verdad, Está yéndose al carajo, se va al carajo, siempre se ha ido al carajo. Ay, es muy triste, sí, porque no reaccionan, por eso el gobierno nos tiene así, por eso los poderes nos tienen así. Porque nosotros mismos lamemos el, el yugo que nos ponen. No puede ser posible. Gracias mi hermano Miguel Gómez por esos 10 dólares. Y tenemos a Raring Candy, a ver quién es Raring Candy. Hola les puedes mandar un saludo a mi novio que le dio cobicho, se llama Axel Sánchez, super programa, me encanta, gracias, un abrazo para Axel Sánchez que está enfermo, mi hermano, ya en esta época ya todos se curan, no te preocupes, vas a salir bien de esta, vas a estar bien, le mandamos un abrazo también a Raring Candy, por 100 pesotes también que mandó, y vas a ver que todo va a estar bien, Ángel Sánchez, te mandamos un abrazote, y no te preocupes, pronto, pronto estarás de nuevo muy bien, solo cuídate, toma tu caldito de, de, de pollo, tómate tus medicamentos, hidrátate mucho, y tápate bien, y, o destápate si es que tienes calentura, pero todo estará bien, no te preocupes, todo va a estar bien. Eh, Alguien más, vamos a ver qué más tenemos por acá, pues es que dice que a ella le apareció este, vamos a ver lo más grande, Vean cómo tiene un rostro en la pantalla, sí se ve como un rostro. Es la televisión, por eso esto se veía que era un rostro, pero de aquí al lado es otro rostro pequeñito. Se ve que es como mugre. No lo sé, porque en las demás fotografías, pero es que sí se ve como una cara, tiene un ojo, tiene la nariz, tiene la boca. Y aquí también tiene otra otra vez el mismo rostro. ¡Oh, sí! Tiene dos ojos. Ah, miren, tiene como dos ojos, la nariz, la boca y como unas orejas largas. Es como un reflejo. Se estará reflejando ahí algo, amiga, que nos ha mandado esta evidencia. Yo creo que se está reflejando algo ahí y parece como si fuera un fantasma. De hecho, sí, sí, parece un reflejo de algo, ¿eh? Puede que alguien se estaba reflejando ahí. Dicen que ahí se aparece una niña, la borraba y no se quitaba la imagen. Con un trapo la limpié de la tele. Quisiera saber si en realidad se manifiesta algo. Mira, te voy a decir algo. Mira, lo que vas a hacer es que puedes tomar un video mostrándonos cómo es que limpias la pantalla y el rostro sigue. Para que evidentemente nos demos cuenta de que no es una... Eh, una imagen que se está reflejando y que sí está en la pantalla como una mancha porque sí se parece que tiene dos ojos, tiene una boca, pero también parece que tiene unas orejas muy largas, entonces si puedes mañana o el día que puedas tomar un video y mostrarnos que nada se está reflejando y que esta imagen está plasmada en la tele y que por más que le pases el trapo no se quita, puede ser también que a veces sucede que la, la tele se mancha, se queda plasmada una imagen. Cuando dejas por mucho tiempo en pausa una imagen, se queda como, como marcada en la pantalla. Puede haber sido eso también. Ahí está, ya le mandamos el audio. Mira, lo que vas a hacer... Ahí está, sí se escucha. Vamos a ver a Diego que nos manda esta fotografía. Diego nos manda más videitos ¿Y de qué tratan, Diego? A ver. ¿De qué es este video? Vamos a ver si se puede ver, porque hay algunos videos... Que... Hola, ok, aquí se trata de un video que dice Se encuentran una sirena en la playa, segunda parte. Y pues bueno, todos, todos los videos de sirena, todos son falsos todos no hay ningún video de sirenas que sea real la sirena es un animal mitológico una criatura mitológica que no puede ser es decir eh, anatómicamente no puede ser posible una sirena de esas de esa forma de mitad cuerpo mujer mitad eh, cola de pescado no pudiera existir una sirena así se, llama, se le llamó sirenas y se mencionó la existencia de sirenas también eh, en los descubrimientos de, de animales como el manatí, por ejemplo, que el manatí tiene glándulas mamarias y entonces, pues al tener glándulas mamarias, parece una mujer, parece una mujer con aletas, pero no. Por eso hay muchas descripciones a lo largo de la historia de sirenas, pero solamente son... Criaturas mitológicas. Todos los videos que, hablo, que muestren sirenas son falsos porque no puede existir una, una criatura que tenga el cuerpo de arriba para, de la mitad para arriba de mujer y cola de pescado porque la sal, el, el agua y todo eso obviamente afectarían a ese a ese cuerpo. No no no resistirían. Eh, el frío no resistirían la sal y demás cosas que tiene el agua entonces no podrían tener pestañas no podrían tener cejas no podrían tener los ojos como los tenemos no podrían tener la nariz como la tenemos ni estarían branquias los oídos no los podrían tener igual el cabello tampoco etcétera para que sea una sirena tendría que ser completamente como un pez si no no pudiera ser no ha, la historia esta del simio acuático es falsa, eh, solamente es parte de un documental y cualquier video de sirenas es falso, pero bueno, vamos a verlo. A, aparte son eh, filipinos, se dedican a hacer videos falsos, estos filipinos, ¿cómo les gusta hacer? Y los de Indonesia, puros videos falsos, vamos a verlo.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 Bueno, es que así hablan, ¿no? así, hablan los, así hablan los filipinesos y los los este, de Indonesia, ¿no? Todos estos videos, todos esos videos hablan igual, todos hablan. Manche, ¿es en serio? Vamos a terminar de ese video. A ver, si ese video fuera real, es una, es una sirena que se está soltando de una red, están en la playa. Si ese, si ese video fuera real, ahí hay como seis, por lo menos yo vi cuatro, de cuatro a seis hombres que están ahí grabándola y, y, y echándole luces con la lámpara. Ya la tienen afuera, está enredada con la red. ¿Dónde está esa sirena? Porque... ¿Por qué no la detienen? ¿Por qué alguien no se sube en su lomo? <risa> Dijo, porque en su cintura. Alguien con que se siente en su cintura la deja inmóvil. Le hace la de acá que se sube encima y la agarra de la cabeza y los otros le amarran la mano, la agarra, le amarran las manos y listo. Al, a la universidad, a laboratorios, a la prensa, a al mundo entero, TikToks, videos, de todo. Pero no, nada más la... Y eso es todo. Se acaba el pinche video y la sirena se fue. Piches videos. Piches videos me caen, por eso uno se va a ir al lado oscuro. Híjole, nada más me hacen enojar. <risas> es un ovni, eso, de por sí, ojalá, no, no, no, es de filipinos guangos, faltamos perturbación. <risas> ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ya la tienen a la sirena, la tienen grabando, está amarrada con la red, son hombres y no le hacen nada. Más falsas que las de Marginal Media. Cuando salió las, las sirenas de Marginal Media, eran sirenas guapas nadando en, en, la, en, el, en el mar. Y esta es una sirena toda fea, ¿no? Toda así greñuda y demás. Dice Elena, Ox, a ver tu lado oscuro. <risa> Mándaselo a Breckman ese pone puros de esos. <risa> Mándaselo a Brickman, esos pone ese pone puros de esos. Tampoco es mentir por, tampoco es mentir por convivir. Llévalo a los oscuritos, digo, al lado oscuro. No, me voy a ir al lado oscuro porque vamos a terminar de verlo ya. Vean, vean ahí, está. Y ya se acaba el video, ya estuvo todo. Porque si ya tienen al monstruo, ya tienen al extraterrestre, ya tienen a la sirena, ya los tienen ahí a la mano ya no, este, no les hace nada, no los capturan no nada. Hola, oye, ¿qué opinas de los videos que se grabaron en 1992 en el Eclipse en México? Muy interesantes, muy interesantes, pues ahí nace la oleada OVNI en México y esos videos realmente fueron interesantes. No se sabe aquel día, pues si eran globos, no había otro tipo de artefacto, solamente podrían haber sido globos, pero se grabaron varios en diferentes partes de México. Y, y, y eso es muy extraño, ¿no? Hasta la fecha no se pudo saber qué habían sido esos objetos grabados. Muy buenas grabaciones con muy poca calidad de video que tenían en ese tiempo con las Handycam, las Sony que, que eran las que grababan, unas cámaras grandotas Sony, pero que se pudieron captar en el 92. Y seguramente todavía se pueden captar muchos de esos objetos, solamente que ya no tenemos... Eh, la curiosidad de estar viendo en el cielo y estar cazando ovnis pero estoy seguro que se pudieran seguir grabando muchos de esos objetos no sé qué sean pero están ahí todavía siguen estando ahí eso estoy seguro pues gente ya es hora de irnos a la meme vamos a ver tenemos tres que tenemos muchas más cosas pero ya es hora de irnos a la meme eh, José, te voy a dar una oportunidad. Oye, Oxa, ¿y tú sabes de la base dulce en México? La base la va, eh, dulce en México no. La base dulce es en Nuevo México, me parece. La base dulce donde tienen a extraterrestres supuestamente. Es una de las eh, bases donde tienen seres extraterrestres. Creo que el caído en Aztec debe de estar ahí cosas así. Mira, eh, Maru, mándoselo a Breakman. Mañana voy a marcar, Oxa, tengo evidencia paranormal. ¿pa? Márquenme, pues ahorita ya me tengo que ir a, a cenar. Yo les agradezco el que hayan estado aquí hoy en esta transmisión. Y eh, estoy leyendo sus comentarios. Son muy chistosos todos. Gracias a todos. Analicen mi video, dice Arturo Macías. Eh, pues ya no va a dar tiempo, ¿no? Si me da tiempo, entro otro ratito, pero yo creo que ya no, pues ya es noche, ¿no? O sea, lo que voy a ponerme a hacer es grabar para seguir subiendo videos todos los días. Entonces ahorita me voy a ir a cenar y me voy a poner a grabar los videos para los siguientes días. Eso es lo que voy a hacer. Dice Leslie, Breakman, seis sirenas reales captadas en vivo. O sea, acuérdate que más bien tenemos puede correr. con los <risa> Enrique Díaz Fajardo, de pases. Es temprano, aprovecho. Gracias a todos. Los quiero mucho. Descansen. Y pues nos vemos mañana. Mientras me voy a poner a trabajar en hacer más videos para ustedes. Mañana hay video nuevo. Descansen. Hasta mañanita. Gracias, gracias, Jesús. Gracias a todos. Gracias, Arles. Un abrazo. Gracias, Sandra. Gracias a Jacqueline Vázquez. Gracias, Chulada. Pame Núñez. Gracias, Jorge Alberto. Gracias, Beatriz G. Gracias, Arturo. A Jesús. A ver, es que Arturo, a ver, es que no sé... Tengo muchísimos, Arturo. Arturo, tengo muchísimos mensajes, no sé cuál cuál serás tú. Y de aquí hasta buscarte y encontrarte, no sé cuál serías tú. Debes de ponerme, debes de mandarme un WhatsApp y decirme, soy Arturo. Eh, y entonces ya veo lo que me mandaste, porque tengo muchos, muchos WhatsApp. O sea, no nos da tiempo. Mi nombre es Arturo Angulo. ¿Eres Arturo Angulo? A ver, vamos a ver si es Arturo Angulo. Hola, Osla, soy de Tarija, Bolivia, te veo y te sigo desde hace muchos años, saludos, mi nombre es Arturo Angulo, ¿eres tú ese Arturo Angulo? Porque ese, ese es un mensajito que tengo aquí, lo tengo en mi perfil, uy, no, pues es que me lo tienes que mandar al WhatsApp, mi hermano, estamos acá viendo el WhatsApp, si entras a la transmisión de YouTube o la de Facebook, podrás ver en vivo que estamos en el WhatsApp y está ahí donde podemos ver las cosas, Ox, gracias por el directo, buenas noches, por hoy, Oksla, ¿cómo hablan los filipinos? ¡Ah, <risa> bien! filipinos me caen, ¿es en serio? O sea, nada más saben hacerle así, pero no, no se mueven, no agarran a la pinche sirena, una pedrada, no sé, un garrotazo a la sirena, no, nada, ¡Ah, bien! ¡Ah, y la rodean por todos lados y es todo lo que hacen. <risa> ya no sé. <risa> Filipinos, guangos, dice Kim. <risa> Están padres tus gafas retro, gracias. Saludos a Ox, oh, son nieros pero filipinas. Ox, oh, son nieros pero de Filipinas, exactamente. Son nieros pero de Filipinas, de Filipinas. Imagínate que conquistar así a una chica pues, estaría gacho, ¿no? estaría muy feo tratar de conquistar dice el video más fuerte de Filipinas fue el magnagal comiendo comiendo un bebé ay qué es eso el magn el magnagal comiendo un bebé qué es eso a lo mejor son de Acapulco. Así les hablé Maru, dice Chale si hablo yo. Así caen todas según Darko. Bueno, vámonos todos. Descansen. Si me aloco, al rato entro, pero yo creo que no porque ya son 10.17. Entonces, ya vemos. Nos vemos hasta mañanita. El audio del ángel, ya no sé, ya no voy a encontrar el audio del ángel. A ver, déjenme ver si encuentro el audio del ángel. No, Es que tendría que reconocer su, su perfil y, y para reconocerlo ya no me acuerdo cómo era. Ah, a ver, creo que me acuerdo cómo era. A ver, déjenme ver si me acuerdo cómo era este muchacho. El del ángel. El ángel. Ah, aquí está. Vamos con el audio del ángel hasta lo voy a descargar me cae a ver descargar ya para que lo tengamos ahí presente cada rato <risa> <risa> los quiero mucho descansen hasta mañanita mándame logs, mándame un whatsapp y te lo mando Liz Martínez, mándame un whatsapp y te mando ese audio escríbeme soy Liz Martínez dime, soy Liz Martínez y ya te mando el audio hasta mañanita